Linuxeros ¿Qué onda con los locos? ¿Todo bien locos? Acá estamos, mira, con Richard todo, ¿Qué pasa, Richie? ¿Cómo andas? <risa> Repasando las libertades del software libre <risa> Igualito, loco Vamos, Gracias Fernando sí. oh, Mate también de Uruguay y de Argentina. Mate. Sí, sí, muy bueno, muy, mucho sí. bueno Richie, te veo más joven y más flaquito Estoy haciendo unos tratamientos. ¡Oh, mira. Sí, hay que empezar por no usar el iPhone y uno rejuvenece. <ríe> ¡Qué capo, loco! Bueno, Gracias, amigo. Sí, eh, a ver... Ahí está. Ta, ahora estoy viendo el chat. A ver, ¿qué onda? A ver quién lo conoce. A ver, digan ahí en los comentarios. Soy el doble de riesgo de Richard Stallman. El doble de riesgo. <ríe> sí. En Entropía me conoce mucha gente. En Entropía, bien, excelente. A ver qué onda, Linuxeros, ahí están comentando. A ver, hola, ¿cómo va eso? Saludos a todos, loco, vamos arriba. Arriba. ¡Oh, locos! Les presento a Hugo. Es uruguayo, toma mate. Es el doble de riesgo de Richard Stallman. Linuxero fanático a muerte. Y tiene un canal de YouTube que se llama Entropía Binaria. Y estuvimos hablando un montón de cosas y la verdad que este loco capo o sea, pasamos hablando realmente por varios días, por varias horas, hablando cosas linuxeras. Y está re loco hablar con gente que te entiende, ¿no? Que vuelve a hablar de cosas técnicas y te entiende. Mirá, Bien. vamos a buscar Entropía Binaria. Así paso el link. Entropía Binaria, YouTube apareció al toque. Vamos los pibes. Vamos los pibes. Acá está. Lo paso ahí en el chat. ya está Ahora está todo normal. El chat capaz que lo ves solo vos, Nico no no ya... el, el chat lo puede ver todo el mundo Ah, el chat de Youtube, decís vos Claro Pero qué gil, tenés razón Tenés razón Yo, el, el chat de Jitsi. Acá, Claro, el chat de Jitsi decía Yo no, no me escribe nadie, el chat de Jitsi Ah, si somos nosotros dos nomás Perdón, perdón ¿Para, ¿para qué te, te voy a perdón, estar para escribiendo para... acá si estamos hablando? <risa> es más ¿Para ¿Qué que te, te voy a poner? Hola, me escuchás y te escribo ahí Pásate en bueno, las mejores porque... familias Sí <risa> Bueno, a Hugo, a Hugo, alias sí. Richie Matero, uruguayo doble de riesgo. Contanos un poco sobre tu canal, sobre qué distro usás, hace cuánto que usás Linux, ¿lo recomendás o no? ¿Qué es mejor, Windows o Mac? No sé, contanos. <risa> <risa> contanos oh, bueno, bueno, uno. ahí me diste un montón de cosas para, para conversar. Sí, empezar por donde quieras. Sí, quieres. claro. Recomiendo Linux a full. Eh, no todos los Linux, esa es el primer, la primera cuestión, sí. pero sí la enorme mayoría. Hay distros si para, 400... distro para todo. Exacto, exacto. Hay algunas que en cuya filosofía que está por detrás no me gusta mucho, ya sea porque te ofrecen una cuenta de administrador ¡Oh, como Ubuntu. Perdón por, por la. Sí, sí, exacto. Todas. Eso, eso, eso. O, o sea porque traen Genoma, o porque traen Unity, o porque se llaman Ubuntu, o porque hay un montón más, pero bueno, nada, sí. <risa> nada, me todo ese tipo de cosas. Perdón gente, es. el calor me hace mal. Nico anda con un poco de catarro, pero es un catarro inteligente, ese, ese. Eh. esa tos es una tos inteligente. No, sí. sí, sí. Y con el canal empecé al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, porque en los liceos donde yo trabajo pedían, como a todos los profesores, que pusiéramos el material en alguna plataforma, en este caso Microsoft Teams. Y yo dije que no, que no me gustaba eso, porque era material mío y horas invertidas de trabajo y demás. Claro. Que iba a poner los videos en el canal de YouTube de forma privada, para pasarle el enlace a los chiquilines. Y los chiquilines mismos me dijeron, pero abrilo, profe, ya que haces esto, capaz que haces un mango, me dijeron. Capaz que haces un peso, me dijeron, no, nah, ¿qué voy a hacer? Y bueno, lo, lo abrí y ahí empezó a llegar otra gente de otros lados, de, no sé, de otros lugares de América Latina. No podía creer que me dijeran, profe, de otro lugar. Claro. Y bueno, y ahí empezó el tema de entropía, porque antes era Hugo Napoli, profe, el nombre del canal, un desastre. Este, <risa> claro, y todo, ¿Por qué todo será, privado. ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué será? Nombre claro, de es, y profe. Claro, sí, era para los chiquilines, ¿no? para mis estudiantes. Y sí. tal, y al final lo abrí, y empecé a usar Linux desde el año 2007 con el innombrable, con Ubuntu. Eh, y eso casi me hace salir corriendo y no usar más Linux, porque yo pensaba que, lo mismo que te pasaba a Nico, que hablábamos en los audios de Telegram, que existía Mac, existía Windows y Ubuntu. Yo pensé que ese era el ecosistema informático más grande sí. y que Ubuntu era el único que ofrecía software libre. Y en realidad probé Ubuntu, no me gustó y salí corriendo, hasta que alguien me dijo, eh, pará, mirá que hay un montón de Linux en la vuelta y tal, le digo, pero todos son como Ubuntu, no, nada que ver mira y ahí me mostraron algunos Linux y ahí empezó mi enfermedad por la búsqueda de la distro el distro hopping, ese famoso del cual se habla y dale uno tras otro y dale quemarse de y probar y quemarse de y probar y quemarse de y probar, y de, y probar hasta que apareció OpenSUSE y fue <risa> corazoncitos así, amor a sí. primera vista ah, chao y ahí mirá, estoy para, para, para, para. perdón que te interrumpa mira Mr. No, no, es Surinen eso, sí. que donó eh... ¿Sí? No sé si son 6 pesos peruanos o no sé. Muchas A gracias, vez. loco. Hola, Linuxeros. Alternativas al live patch de Ubuntu. La pa. verdad que ni idea. Cambiada de sistema. Eh, mira, acá están diciendo una palabra. System D, entre comillas. Sí. Bueno, ahí es que sabes el nico. No, no, no. Eh, Para, hablando sobre Ubuntu, que empezaste en el 2007 y todo eso. Sí. La primera distribución que toqué fue en el 2007, pero fue Canopix, pero fue en modo live. Recién en el 2008 empecé con Ubuntu, y desde ahí sí, o sea, ahí lo instalé realmente, en mi máquina principal, y ahí empecé en 2008. Pero Ubuntu antes a mí me gustaba, o sea, el Ubuntu de antes era diferente del de ahora, y también, claro, cuando yo empecé, no sabía nada de Linux, ¿entendés? Para sí, mí era... Lo mismo que a mí. Claro, para mí Linux, o sea, tenía un sistema oficial que para mí era Ubuntu, básicamente. Claro. Yo sabía Exacto. que existían otros por ahí, pero ah, yo decía no son oficiales, entonces no. Entonces iba por Ubuntu, pero como me funcionaba bien y todo, y para empezar por algo conocido me iba bien. Así que bueno, ¡mirá, cinco, hola, ¿qué pasa cinco? Ahora sí, veo ahí está el Kenji ahí, le quiero <risa> muy sí. Después, cuando vos me permitas, te quiero comentar algo sobre Ubuntu. Ubuntu con G. Sí, yo le hice review a eso. ¿Al Ubuntu? Sí, al del gatito. Claro ¿Eh? que existe. existe. ¿Existe Ubuntu con G? Sí. No, con G no con W. Ah, no, no, no, no, no. No, por eso. Ubuntu es este, como mezcla de Hugo con Ubuntu. Porque estoy por sacar una distro, Nico. <risa> Pero pará, ¿Google tiene una versión de Ubuntu? Especial para ellos, pero solo, solo la tienen ellos. Por si bueno, no esto sería solamente ellos, ellos no la para... distribuyen. No, esto es una, una distribución que busca el alma de Canonical, busca la raíz más profunda de Canonical y de Shuttleworth y, y le va a dar al usuario lo que el usuario realmente debería tener cuando hablamos de Ubuntu. Esta va a ser la posta de Ubuntu. Esto va a dejar a Ubuntu de lado y la gente va a empezar a decir esto debería llamarse Ubuntu, lo demás es fake. Después te voy a explicar de qué se trata. interesante. Mira, veo que en el chat también está Juan JJ Linuxero Errante. Dice, ah, hola Nico y muy buena Hugo, vaya dos cracks. Eh, contigo un tres, un crack, un crack. Un capo total. Bueno, loco, entonces, vos dijiste que estabas en OpenSUSE, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Bueno. No sabría decirte exactamente cómo fue que empezó el periplo, sé que entre tanta distro que busqué, esa me, esa me llamó poderosamente la atención por Just, por el panel de control de configuraciones, y porque todo andaba maravillosamente bien de entrada. Me gustaba el escritorio, que era Plasma, yo no sabía que existía ese escritorio, yo, para mí era un Linux distinto porque se veía distinto, yo no, no comprendía que había varios escritorios, entonces justo ligué. Si OpenSUSE hubiera venido con Genome 3, no lo hubiera agarrado, no lo hubiera usado nunca. Pero venía con Plasma, era muy bonito, funcionaba bien, robusto, todo así, y me empecé a familiarizar con eso y cuando lo empecé, también podía haber pasado con otra distro, me podía haber pasado con Arch, capaz capaz que hubiera tenido la suerte de caer en Arch y de repente seguía con esa hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que es un fierro para mí OpenSUSE. Sí, pero ¿cuándo fue que empezaste con OpenSUSE? Un poco después. Porque entre el 2007 y el 2000 empecé con la 11.3. Ah, ¿desde ahí? ¿Desde ahí no, hasta no. ahora? ¿O tuviste eh, ahí eh, cosas eh, en el medio? Mirá, te digo exactamente... A ver cuándo fue que salió la 11.3. En julio, en el 2010 empecé con OpenSUSE. O sea que del 2007 al 2010 estuve como un enfermo probando distros, distros, usando distros y así. Y obviamente usando Windows XP, Windows Vista o, o Windows 7. No recuerdo bien en, esa, en ese momento. Sí. Hasta que dije, bueno... Doble arranque, lo instaló de verdad porque antes era virtualizado en VirtualBox O era en un pendrive con Linux Live o un CD o un DVD con Linux Live Hasta que dije, vamos a instalarlo La 11.3 de OpenSUSE fue la primera distro que instalé en el ordenador y que quedé maravillado con eso realmente. Excelente sí, no, Lo que sí. tiene que es súper estable Sí, tal cual O sea, cual. creo que nadie te puede decir que se te rompió el sistema solo así de la nada con OpenSUSE. No, no, no, no, no Esas cosas muy no. difícil, difícilmente pasan o sea, no te voy a decir Exacto. que no pasan porque el sistema perfecto no existe, ¿no? Eh, pero Ojo es con muy Locos. Difícil. Ojo con Locos. No, no, Locos tampoco. Ojo, es. ojo, ojo, tiembla Linux. <ríe> no, sí, pero Locos intenta ser como las distribuciones de antes. Porque a mí básicamente, capaz que ahora me van a llamar de tóxico o algo, pero... Las distribuciones para mí cada vez son peores. O sea, pasa el tiempo y yo veo que las distribuciones parece que están yendo para atrás. Sí. No sé si a vos te pasa de, de notar eso. O capaz que soy eh, yo solo nomás. Para mí, las distribuciones no, eh. de antes eran mejores. Y ojo que con esto no estoy diciendo, ah, ahora hay más software y todo eso. Sí, hay más software, vamos arriba. ¿entendés? Pero no me refiero a eso. Me refiero a cómo están las distribuciones armadas. Mm. Pero bueno, sí. eso Capacá ya es un que tema una... complicado. Lo es. No, pero no, no deberían llamarte tóxico y nada. ¿eh? A mí me parece que es... Tengo una línea de pensamiento parecida también en ese sentido. Me parece que se está corriendo atrás del sistema de escritorio. En algunos casos se está queriendo competir y mal contra Windows y ahí es que empieza el problema. Por lo menos yo lo veo así. Además se está innovando mal también en algunos casos. Por ejemplo, empresas que, que pierden totalmente el respeto por la colectividad y se lanzan a lo personal o a lo individual, como Ubuntu, por ejemplo que instaura nuevos, nuevos patrones de uso, nuevas conductas de uso, que ya se probaron antes y que pila de distros dijeron esto no está bien. No, en ese caso, cuando pasan esas cosas, a mí me parece que, que de alguna manera todo se va a ir acomodando igual, que de alguna manera todo se va a terminar acomodando hacia un lugar, es lo que hablamos de Sistendé contigo y eso. Este, hay que dejar fluir, por algo son tantos Linux y tantos escritorios, cuando pasa eso, bueno, sí está bien, pero... Ministro no lo hace y si lo hace cambio, porque tengo este 449 posibilidades más. Entonces no hay que no hay que complicarse mucho, pero sí Nico. Estoy de acuerdo con lo que decís. Claro. La leyendo ahí un poco mira ahí dicen. Sí, sí. Eh, oh my god, Richard Stallman. <risa> <risa> A ver, se está yendo para lo visual y no en el rendimiento, exactamente. Sí, claro, porque claro. yo me acuerdo loco que antes las distribuciones andaban todo al recontra, mega, re, palo, Todo era rapidísimo, ¿entendés? Y, y bueno, y aparte lo visual, también estaba muy avanzado antes. Pues yo me acuerdo que cuando empecé con Ubuntu, en otra época, ¿no? Eh, sí, claro, me por pasó ejemplo, todo. yo entré por el visual, porque me encantaba, claro, venir de Windows XP, ¿no? Que era una interfaz muy simple. Y poner el Compice Fusion y tener cuatro escritorios virtuales, que eso era nuevo, en Windows no había, tenés eh, En el gestor de archivos tenías pestañas, por ejemplo, cosas que no habían en Windows. Cerraba las ventanitas y se prendían fuego, tenía para cambiar sí, de los sí. escritorios haciendo un cubo en 3D también. La lámpara mágica, eso de que, de sí. que vigoreaba la ventana al minimizar sí, los y efectos todo. gelatina y todo eso. Y Yo al final, al principio, lo llenaba de efectos, ¿tá? Y claro que eso... Hacía sufrir un poco al procesador. Pero igual así andaba más rápido que, que Windows. Ah, Claro. Aparte eh, tenía sí. que no me era totalmente maleable. Sí, porque estaba todo reoptimizado, ¿entendés? Exacto. Y yo veo exacto. que ahora, cada vez, las distros son más pesadas. Sí. El software en general, no solo en Linux, sino en todo. Me parece que cada vez está peor optimizado. Hay más capas de abstracción que hacen sí. que el software quede más pesado, más lento. Entonces, cada vez se precisan más recursos. Y... Es verdad todo así. Yo un poco se juega con los recursos que hay, porque hoy es muy sencillo ver una máquina de más de 4 GB de RAM. Hasta hace un par de años atrás capaz que eso estaba como me, era medio complejo. No todo sí. el mundo tenía para ponerle 8 GB o más. Pero hoy como cualquiera tiene una computadora, así capaz que los tipos piensan, bueno, recursos hay. Pero está bueno también que haya distros que se, que se conservan y que, y que se, se siguen sosteniendo en base a filosofías muy... De Slackware. trabajo muy muy proli Claro, ahí va. Y ahí, ahí Henry, si está mirando, vas a saber de lo que estamos hablando. Tenemos, un, tenemos varios fans de Slackware. Henry es el, el, el que yo, de lo que yo conozco, es el más. Pero vos conoces a un brasileiro. Sí. A un compañero Brasil. brasileiro. Ahí va. Ahí ese, va. ese Slack Chef que yo hablo bastante con él. Casi que todos los días. No te digo todos los días, pero de repente un día sí, un día no, y así. Claro. Y el loco es un capo, el loco lleva años usando Slackware y no quiere salir de ahí. El loco está re cómodo ah. y con Slackware aprendió todo. Si el loco, por ejemplo, hace scripts para Slackbuild. él tiene un mirror de Slackware acá en Brasil, por ejemplo. Eh, ya hizo varias distros también, ayudó en otra que se llama Mason Oz, que es una distribución brasilera. Y él creó un gestor de paquetes para esa distribución que es desde claro. cero, es un Linux from scratch. Claro. Y, y bueno, y ese gestor de paquetes que él hizo se llama Banana PKG. Banana PKG <risa> Datos random Sí, pues ah. funciona El loco empaquetó está varias cosas ahí también loco es un capo, sabe un montón Sí, se nota que sí Aparte un loco con un aplomo interesante Que está bueno Que yo pensaba, digo, va, ojalá yo tenga la oportunidad De aprender de ese aplomo Esa gente que vos le tirás cualquier tipo de información Y el tipo, sí, bueno, puede ser Como que conserva una calma para responder Yo tengo que aprender mucho de eso hmm. No, no me sale no me surge, cuando me tiran algo que me invita ¿viste? Como A opinar tipo, Y ya me estoy relamiendo Y ya quiero, quiero arrancar con todo Pero el tipo no sí. solamente sabe Sino que tiene una aplomo interesante no Y hablando de todo eso Otra cosa que yo noto ahora Comparando las distros de antes con las de ahora Que ahora cada vez hay más, más distros Y muchas que son iguales a otras sí. Es como que agarran a una distribución Que ya está pronta Y la refritan de vuelta Y ya está distro nueva se pierde tipo, personalidad. Es lo mismo. No, o sea, es lo mismo con, de repente, más programitas y otro fondo y ya está. Exacto. ¿Entendés? Antes no, antes habían menos distribuciones y todas tenían algo diferente. Había Ahora, una esencia visible, lo que pasa. Claro. Ahora es como que, bueno, más o menos cualquier Linux sirve, que está bien también, ¿no? Sí, está, está, bien. está Está bueno también. Pero para los Linuxeros viejos, como que eso no, no pinta. No, o sea, a mí en realidad todo eso no me molesta porque yo simplemente uso una distribución y ya está, aunque hayan 3 millones de distribuciones, me da lo mismo. Si no las voy a usar, voy a usar solo una. Pero sí entiendo claro. que hay gente que le molesta y dice, ah, pero ¿por qué hay tantas distribuciones? No sé qué. Eh, al eso final es un computo... error para sí mí. Eso es un error gravísimo, sí. la gente que se queja de las distros. Sí, sí para mí sí. también. Claro. Yo, yo quería eso... rematar con otra cosa. Porque, dale, te, dale, dale, dale. No, porque te dale, dicen dale. que hay 400.000 distribuciones y todo eso Y después va y te instalan un Snap, un Flatpak o sea, Ubuntu. No, o sea, todo bien con eso Pero te dicen, ah, sí. hay muchas distros Pero también hay muchos gestores mm. de paquete Y ahí empiezan claro. a mezclar Dev con Snap con Flatpak y todo mm. Entonces, por un lado te quejas de que hay mucho Y por el otro lado vas y instalas mucho de todos lados claro. ¿Entendés? Y te haces ahí claro. un popurrí de paquetes ¿Entendés? Putada. o no eligen directamente, hacen yeah. lo, que, lo que se ven medio guiados a hacer por la mayoría de esa comunidad que utiliza ese sistema sí. y no están razonando, no están buscando para mí la pelea está, primero que nada, en o por lo menos lo que yo siempre percibo es ayudar a la gente a buscar su distro no es que usa OpenSUSE, ni siquiera mis alumnos claro. de, de, de, viste, yo te comentaba, a mí se me puede complicar un montón porque si tenés 7, 8 distros distintas en clase y estás explicando algo, y todos tienen que estar haciendo lo mismo, y saltan errores de Debian, errores de Slack, errores de yo qué sé de Ubuntu, errores de... No es, no es lo mismo, entonces tenés que perder pila de tiempo en eso. Bueno, está bien, pero ese es el camino. Orientar para que encuentren su distro. Claro. Eh, Me mirá. gustó un... Linux y el arte, está bueno ese Nick. Es, aparte, habla justamente de eso, es, esa persona. Sí, mira, justo está Manos y Máquinas entre videos, que justo hace... Como tres días creo, hizo un video de Locos XFCE, que lo vi en la tele, por eso no te dejé comentarios. Y en la tele no puedo comentar. No, eh, obvio, obvio. Acá dice, <risa> la existencia de muchas distribuciones es lo que permite que alguna persona ve algo nuevo. Claro, la idea está genial. Igual como digo, a mí no me molesta que haya muchas, porque solamente voy a usar una, nada más. Eh, y bueno, y acá ah, ya me perdí porque el chat está subiendo. A ver, ahí, si, to en... si todos tienen que seguir la misma es difícil que alguien diga yo diga quiero yo hacer quiero. esto creo que, que no. claro exacto qué pasa si hubiera solo uno para eso usa Windows no ya está sí, Windows sí, claro. eso. y para nada más ah, cortito para responderle a manos y máquinas sobre el video que hizo a Locos XFC que él dijo ahí que estaba tratando tratando no que pensó tal vez en instalar Google Chrome por Flatpak en Locos lo cual sí se puede pero, por las dudas, si no sabías, está en el Build. Así vos haces eh, sudo el Build, instala Google Chrome y se te instala. ¿Está? Ese script lo que hace es descargarte el dev de la página, ya te lo instala todo y ya está. Todo fácil y de manera automática. Así que está, como les pide. Van eh, bueno, a ver... Hay alguna distro de Linux especial video... ¿Cómo? Videofilos. No sé más es abajo eso. A ver, no lo vi no, no Videófilo lo que... Especia... Claro, para ver videos Ay, ¿Sabes qué hay? Está el código. ¿Te acordás? Sí, sí todavía existe, obviamente Tiene un retraso importante eh, la emisión Respecto a lo que nosotros vemos Ah, sí, la emisión la podés pausar nomás ah. Dejas el chat corriendo eh, eh, no, no, de sé. a rato veo que se congela un poco Tu imagen, pero después vuelve sí. Está, Si notas algo medio raro Decime nomás Ah, ahí está el Gusti, mira, qué onda Linuxeros Ese es un loco así, re amigo de, Del canal, que es un capo Bien, bien, bien, ahí qué están lindo, diciendo tanta que, gente Ahí están diciendo, mira el Linuxero eh, Linuxero Rante dice que sí, que se escucha Así que está, vamos arriba Qué bueno ver tanta gente, vos. Oh. Sí, no qué sé, grande No sé ni cuántos somos eh, no, no me dice acá Que ahora como estoy con y bolito Solero no me puedo fijar, <risa> pero bueno yo igual tengo la, la ventanita de chat montada ah, arriba, de, de, de, de, de, del por encima del navegador, o sea que nada, pero no, no logro uh, ver, no dice nada. mira acá, qué buen comentario, acá dicen, me gano la vida haciendo diseños en Inkscape y editando videos en OpenShot, un capo, un fenómeno. Bien, un crack. Sí, siempre con así software libre. Ahí, Mario Alberto Navarro Mesa, sí, claro bien. Sí, Acá también hacemos lo mismo Claro, le damos de lin a Linux de, de plena y bomba Le damos, ¿no? Nada, ningún software privativo Ni nada, todo se claro. hace con Linux Y a huevo, no, yo, Sí, no, está bien, yo por ejemplo mantengo el canal Y todo con software libre, ¿entendés? Ahí va, somos dos, Nico Sí. Totalmente no Incluso ahora estamos por Jitsi Que también es software libre ¿Entendés? Es, entonces es, es, Otra es, cosa más Después estoy usando OBS lupides. ¿Entendés? Para editar los videos Uso acá en Live Las miniaturas las ah. hago con GIMP lo mismo, claro, lo, mismo. Entonces, lo mismo Todo software libre El audio lo edito con Audacity ¿Entendés? Exactamente lo mismo que acá sí. Eso, cuando la gente te dice, no, mira yo lo que pasa es que Linux no, porque fíjate que yo con Windows puedo hacer otras cosas o, o que no sé lo que lo puedo mismo. llegar a hacer. Eh, hay que aprender también, ¿no? Es cierto, no, no es de un día para el otro, pero Linux permite hacer todo, absolutamente todo lo que haces con Windows. Si vamos a hablar de videojuegos, bueno, eso es otro tema que hay que, hay que conversarlo porque se puede también, pero en algún caso sí. concreto capaz que no. Vos ahí estás más informado que yo, pero es, es lo único, vos lo demás... O lo emulás, o no sé O, o lo haces de forma nativa con otro programa Que es lo mejor, en vez de emular Sí, mira, justo acá Sergio Rondán que Es un capo, acá dice Buenas locos, en Argentina usamos locos Como una de las distros de las compus Que entregamos en Cibercirujas Mira qué bien Es un capo, o sea, Cibercirujas Creo que lo que hacen es agarrar máquinas así viejas Las arreglan todas y las regalan Me parece qué bien. Así que, Y claro, ahí locos, locos tiene ¿verdad? que correr bien de bien que Locos sí, al que palo. Claro. Sí. No, y aparte otra cosa, no quiero dar muchos spoilers, pero se viene un Locos más limpio todavía, mucho más limpio. O sea, y mejorcito. Estás trabajando constantemente lo que pasa. Sí, hoy empecé a hacer ahí unas previtas y, y se puede. Bien. O sea, Locos es evolución, ¿entendés? Siempre le estoy metiendo ahí. hoy oh, te aviso, Hugo, que se trancó tu imagen de vuelta. Sí, estoy viendo, sí. Le doy un refresh. Dale, un F5 ahí. Así que bueno, ¡estoy solo, locos! ¿Qué onda, linuxeros? A ver, eh, yo uso Illustrator y Photoshop para la facultad ejecutando con Wine. ¡Opa! ¡Excelente! Mira, no sabía que se podía. Sé que hace tiempo se podía porque yo lo usaba, pero te estoy hablando hace como 13 años, ¿no? Por ahí. Ahí está. Ahí va, ahora estoy bien. Ahora ah, mira, bien. justo estoy comentando acá que dicen que usan eh, Photoshop e Illustrator con Wine. Cosa que... Yo hace como 15 años atrás, sí, lo usaba. 15 años no, capaz que 13, por ahí, o 12. Cuando estudiaba diseño gráfico, bueno, pero mucha gente me dice que, que hoy en día no se puede, y para mí se tiene que poder. Y tampoco lo voy a probar, ¿no? pero Yo Photoshop dice... lo, he, lo he emulado, sin problemas. No lo uso, es más, no me gusta nada porque a mí me encanta GIMP. Se puede emularlo más bien con Wine a veces pasa eso que vos escuchás que dice no porque esto no se puede yo sí pero yo ya lo hice y no, no me costó tampoco ¿eh? fue simplemente fui a Wine eh, y lo instalé a través del, del instalador gráfico en siquiera ni siquiera por, por consola ni nada claro. por terminal ni nada o si no a veces con Play en Linux también no sé a veces depende de la distro, capaz, no sé No no, no logro no logro entender eso Ahí está, justo ahí hablaste algo clave Y ya se me vino algo a la memoria Es que cuando yo empecé también Yo tuve un gran error Que empecé con Ubuntu, como te comenté Pero yo quería básicamente hacer todo igual que Windows Quería hasta claro. los mismos programas Entonces yo claro. pensaba, ah, voy a tener el Office Voy a tener el Photoshop, sí, sí. voy a tener esto, lo otro Y también todo trucho, ¿no? Porque <risa> en aquella época era otra mentalidad la mía Y eh, bueno Instalé el LibreOffice, el LibreOffice no, instalé el Office de Microsoft, todo trucho también, con Play en Linux Sí, no sí, en 2007 más. sí que se puede instalarlo más bien No, y en aquella época era la última versión, no me acuerdo cuál puse Claro Y andaba lo más bien, ¿no? Sí, sí, sí Pero claro, después probé, no me acuerdo si fue OpenOffice o algo así, que para mí era lo mismo y funcionaba igual Mucho más rápido, mucho mejor, claro, era nativo Y nativo, eh. Y no estaba pirateando nada Claro ¿Entendés? O sea, ya aunque lo utilices en Windows a los dos, comparás hoy en día LibreOffice y Office, en su última versión los dos, y LibreOffice es mucho más ligero, más rápido para todo. No es ¿tendés? necesario, Lugby de Microsoft. No. Hay gente que hay, hay muchos profesores prendidos a eso, a mí me extraña, o ¿sabes? Yo me encargo dentro de... yo no solamente trabajo como profe, sino que también trabajo como técnico en la UTU, en UTU. Que sí, es, yo estoy eh, ahí. Es un, como, ahí va, ahí va. Y ahí los profes me piden que instale cosas. Yo tengo a cargo la sala de informática, hay otro compañero que tiene a cargo la sala de multimedia y así. En la multimedia él hace lo que le piden a él y en la sala de informática yo hago lo que me piden a mí. Y me piden el Office de Microsoft todavía, me piden el Publisher, loco, me piden cosas que tienen, no sé, mil años que ya no se usan más y o, o otras que ya fueron sustituidas, pero los profes no se mueven de ese lugar tampoco. No digo todos, hay profes que son muy crack, pero me llama la atención porque yo también soy profe y hace años que trabajo de otra manera y trabajo re bien y me siento mejor incluso todo eso que piden exige pirateo porque Utu no paga nada Utu no paga una sola licencia y si paga paga alguna licencia visible que me perdonen pero es así y oh. los técnicos lo que hacemos sí sí es gravísimo lo que te sí, igual yo me acuerdo que teníamos la tipo laboratorio no que armábamos maquinita y todo y era todo trucho eso sí lo es lo es y te piden todo AutoCAD sí. te piden la suite completa sí. de, de, de, de Adobe te piden este bueno no sé un montón de software para un montón de cosas que hay programas eh, de código cerrado que pagan licencia mensual y estamos hablando de capaz que 150, 200 dólares por mes y eso está instalado ahí corre año tras año. Yo, el día que le quieran hacer una, un juicio a la UTU o, o a secundaria es levantar una tapita y decir bueno, dale a esto. Bueno, está. acá en Brasil pasó, sabías, en una universidad de Río de Janeiro. O sea, sí, tenían todo imagínate. trucho y Microsoft y ya está. Y sí. Wow, Windows es otro sí. tema también, ¿no? No, Y fue no sé cuántos millones de, de dólares que, que le metieron de multa. Y capaz y, que tiene que pasar haber usado eso. Linux? ¿sabes, Nico? Sí, podían haber usado Linux, no tenían problema. Y sí, pero, claro. Capaz que tiene que pasar para que se den cuenta, porque son cabecitas muy mediocres. Hay mandos medios muy mediocres que están con esa cabeza. Ahora te vos les explicás y te dicen, ah, pero sí, pero nada, igual, déjalo así. Bueno, estaría bueno que sintieran un cimbronazo importante para que cambie la mentalidad. Es claro, lamentable sí. pensar así y decirlo, pero pues bueno, no sé, si alguien opina distinto lo puede, lo puede decir por el chat, yo qué sé, no sé. <ríe> claro. Mira, justo acá eh, Linux y el arte dice, ¿no crees que es mejor usar una distro con sus propias herramientas, su propio software, y no estar claro. emulando software que corre en Windows? Y... Esperan claro que, que se que comporte sí. y se vea y, fun... no, y funciones como Windows. Claro, sí, exactamente lo que decíamos bien. ahora, ¿no? O sea, yo todo eso que comenté fue bien al inicio, que yo cometí ese error de. Cuando entré en Linux, quería hacer lo mismo de, de Windows, ¿no? Hoy en sí, día, sí. obviamente, no. Hoy en día, todos programas nativos, libres, Paddle Live, como ya comenté, Audacity, GIMP, todo eso. Ya está todo nativo, libre, y funciona espectacular. Yo notaba que en el cambio, este, era tanto lo que estaba procesando, que no me molestaba instalar alguna que otra aplicación a, a través de Wine, por ejemplo, ¿no? Pero que trataba de sustituir aplicaciones. Aprendí a usar GIMP, yo sabía usar un poco Photoshop, tampoco una gran cosa. Aprendí enseguida a usar Gimp. Las tres o cuatro cosas más básicas, por ejemplo, cortar imágenes, pegar imágenes en donde nunca estuvieron. Empecé a hacer cosas para amigos, viste, los pegué en la Torre Eiffel. Me hice yo una foto con John Fogerty, que es mi músico de rock preferido, Opa. en donde, una, claro, está mi hermano abra, abrazado a mí, así yo lo estoy abrazando, entonces cambió la, la cara de él por la de Fogerty y parece que estuviera con el tipo. Me encantó hacer eso. Y después le empecé a agarrar la mano y me di cuenta que ya estaba lejos del uso de Photoshop, que ya no lo pensaba más. Lo mismo con Office, lo mismo exactamente, y así con, bueno, con los demás programas, ¿no? Como decías vos, Audacity. Yo no claro. sé si usaba un Sony Vegas o algo así, también pirateado, lo reconozco. Pero después fui dejando de hacer eso. Eh, ya, ya no me interesa hacer eso, ya no me gusta hacer eso. Claro, no no sí. le encuentro la gracia. No, además que de última también hay programas privativos muy buenos que son nativos para Linux, ¿no? Como por ejemplo claro. el Reaper, que es buenísimo. Claro. Es privativo, yo intento no usarlo, ¿entendés? Eh, yo por ejemplo uso Ardour Cuando voy a grabar mis músicas, prefiero Ardour que la verdad es genial, software libre y tremendo programa. Y Pero bueno, no tiene pues, alguna restricción el Ardour Nico, algo que tenés que pagar o algo así, porque yo lo quise usar no. y me encontré con algo que dije, no, no, esto no me gustó. No me acuerdo qué fue. No. Algo. ¿No? No, software libre. Creo que tiene hasta ah, licencia es... GPL, no, no sé cuál versión. Me voy a fijar entonces. Pero software libre. Porque es... cuando. Cuando pasó que eh, esta gente de Muse, Muse del, del Muse Score compró Audacity, compró el código y se lo apropió, eh, viste que hubo un revuelo bárbaro, hubo enseguida muchas forks de, de Audacity. Sí. Y yo empecé a probarlas todas y no me gustaba ninguna igual que Audacity. Para sí, mí seguía siendo mejor Audacity. No sé si fue porque ya estaba acostumbrado y ya sé cómo hacer y lo hago rápido, todo lo que hago con Audacity, y, pero en Ardour hubo algo que no me acuerdo qué fue. Después me voy a fijar y lo conversamos. Pero ah. bien, bien si vos la usás, está genial Sí, claro, sí, o sea, ahora como que no estoy grabando mucho así mis músicas Porque estoy medio parado así musicalmente Entonces como que no estoy usando Ardur, es más, ni siquiera lo tengo instalado ahora Pero para ediciones así básicas, así del canal y eso, Audacity Pues básicamente lo que hago sí. es quitar un poco de ruido, aumentar el volumen, meterle un compresor y ya está, solo eso yo encontré efectos que me permiten hacer una voz en off, como si, si, si yo no fuera el que estoy hablando. Me ha dicho Nacho, de, de Entropía y, bueno, y otra gente también, que, que no parezco yo cuando hago introducción de algunos videos. Bueno, eso es porque le bajo el tono, medio tono o un tono, eh, le pongo reverberancia, compresor, un montón de cosas y parece que está, eh, el, el, el, no sé, tremendo locutor hablando para vos. Podría decir, no, sí, hay un loco del Canal 10 ahí hablando para mí. Claro. Pero no, si yo con el duda así, Vive esa Criolla. <risa> Peñarol Inteligencia. Uh, no. Nacional. Vamos <risa> arriba nacional, claro. Claro. A ver. Yo no tengo Soy un manja amigo. Ahí está. mira acá dicen... Jenny en Linux Mint y estoy súper contento, pero sí se sufre un poco al principio, solo al acostumbrarse. Ahí está, sí. Yo creo que todos pasamos por eso, no al principio, pero después que te acostumbrás, no querés volver nunca más, me parece. Exacto. Exacto. Por ahí te, te empezás a, a dar cuenta, como que abrís los ojos, ¿no? Además sí. no estás adoctrinándote, sí, estás mirá. liberándote, esa sí. es la diferencia. Claro, exactamente, y estás empezando a aprender cómo funciona es, el sistema, ¿no? Porque es. una cosa que yo siempre digo en el canal es que pueden pasar, no sé, 20 años que vos usás Windows y en realidad lo único que aprendiste es hacer clic aquí, clic allá y ya está. Exacto. Ah, ¿cómo Exacto. hacer tal cosa? Ah, bajaste tal programa Y el programa te lo hace y todo así Pero en realidad no estás aprendiendo ni viendo Qué es lo que pasa en el sistema entendés? O si no yo veo que hay gente que usa Windows, de repente, ah, voy a formatear No sé, un disco, ¿no? Ah, bajo tal programa No sé qué, tipo Sí, sí, sí en Linux habría O reinstalá que, que se ahí. soluciona el problema Si sí. tienes un problema determinado, reinstalá que solucionás ah, si haces eso en Linux es como que estás penalizado ¿viste? Como que bueno Claro, <risa> no es la solución no, no, no, no. y no lo digas, si lo haces por lo menos no lo digas <risa> Sí, mira, justo acá dicen eh, ¿Qué opinan de React os Yo qué sé, para mí Si querés eso, mejor usa Windows, me parece No lo usaría para mí, pero pues está tampoco. bien me, Es cierto, hay una, una anécdota ahí Que me parece que está buena Que Richard Stallman empezó como a presionar a Microsoft Cerca de, no sé, por los 99, por el 2000, 2001, por ahí con que los usuarios tenían derecho a saber cómo Windows hacía las cosas y te, que se precisaba ver el código, por lo menos una vez ver el código de Windows para ver cómo, cómo gestionaban ciertos procesos. Y los tipos liberaron el código de Windows 2000 en ese momento, eso es lo que estoy enterado. ¿Liberaron? ¿Y, de ahí, ¿Y dónde React, está? Sí, no sé, no sé, en ese momento, mirá que no sé si es así lo que estoy diciendo, pero estoy casi seguro, y de ahí nació Reactos. De revisar ese código y montarlo en un núcleo Linux y ver cómo hacía las cosas y no sé qué. Y ahí empezó la historia de Reactos. Si no estoy mal informado, ojo, habría que buscar información, no quiero decir un bolazo. Ah, mirá, justo ahí dicen, ahí me suscribí al canal de Entropía Binaria. Muy buena la charla. Guante Linux, saludo para los dos. Gracias. Acá, el gusti. Salí de la ventana, muchas gracias. Sí. Oh. Viste, tremendo nombre ese canal. Salí de la sí, ventana. Sí, sí, el Gusti sí, de Argentina. Igual. Bien, bien ahí, a gracias. Ver, Linux te entusiasma y te incentiva a aprender cada vez más, exacto. No, yo por ejemplo soy un loco por Linux, por si no se dieron cuenta. Exacto, exacto. O sea, yo le decía a Nico ayer que íbamos a quedar locos por Linux, porque son, Nico me manda 10 audios y yo le mando 11 y el 12 y yo 13 y el 14, no es sí. como que alguien dice, bueno, vamos a ir bajando acá, no, es cae más, cae más, cae más, más, más, más, más, más, más y ya. Es sí. una locura. No, y Eso empezás a escarbar y cada vez hay más y más y más. Sí, salta de todo ahí. Sí. Aparte, tenemos apasionamientos muy Muy parecidos también. Sí. Aparte, tá, algunos, o sea, los que son seguidores del canal ya saben que soy bajista y Hugo también es bajista. ¿Entendés? Los dos somos de Uruguay, los dos tomamos mate, los dos somos libéricos. Los ¿Vale? dos recibimos este, improperios por tomar mate y por lucir como lucimos y todo así, pero sí, no sí. importa. Agu sí. Vámonos, lo pide. Ah, sí, porque una vez, esto lo comento así, abiertamente, eh, bien cuando empecé el canal y todo, creo que una de las primeras veces que tomé mate en un video, hubo un comentario que me dijo Ah, sos un indio de miércoles, ¿entendés? Obviamente dijo otra palabra, eh, ¿cómo puedes tomar eso? Que es un asco, no sé qué. Bueno, está, yo pensé así soy yo y en Uruguay se toma. Y no es un asco, Totalmente. es genial. Aparte era la Pero bebida bueno. del gaucho, no sé si el indio tomaba mate. Probablemente sí, pero se asocia sí. al gaucho. En el Río de sí, la Plata es el gaucho que, que... toma más. No sé, digo yo. Sí, Hasta el error. Gente que no que sabe vaya que leer comenta cualquier cosa, ¿viste? Que vaya a leer algún librito, Nico. Sí, igual está, Nico. A ni mí me manda, la de hippie me la mandaron varias veces ya. Por lo menos dos veces. De forma muy hiriente, además. Bueno, es que al Richie hay gente que también le dice. ¿Entendés? Yo vi ya en varias páginas que dicen que es medio hippie. No sé qué. Hay gente que está en contra del Richie y no sé por qué. Para mí es un capo. Es verdad, sí. O sea, sí. Obviamente, empresas privativas van a estar en contra. Eso sí, lo entiendo. Claro que sí. Pero gente así, común y corriente, que no tiene nada que ver con nada y está por afuera, le tienen bronca. Obviamente. A es el mayor militante por el software libre, que, que me, me parece que es la imagen de, del software libre, el tipo, del open source. Sí. Yo lo he criticado en algún video, pero es no, no por su trabajo ni por su legado, sino cuando hubo aquel problema este, con con Minsky y con otros tipos más de la universidad donde él trabaja, eh, que el tipo estuvo saliendo a, a defender a un amigo y con cada dicho pretendía defenderlo y se enterraba más y más y más y que saltó gente por todos lados pidiendo que dimitiera de la, de la Free Software Foundation y demás. Ahí sí, hice una, una cuando salió la película Asquerosamente Rico, un poco antes de eso yo saqué un videito ahí en esos momentos y ahí me cayeron por todos lados, ¿no? ¿Qué, qué, qué sabes de Stalman? Digo, pero no, no, no, no es que, que sé o que no sé. Es que estoy hablando de una cosa que es real. Y bueno, nada, por suerte la mayoría tiene como 96,7% de comentarios a favor, porque Excelente. YouTube te los marca, ¿viste? Sí. Y un pequeño puñadito de gente que, ta, que le cayó horriblemente mal. Pero bueno, ta, así, así es, Nicolás, la historia. Sí, que gente, gente así siempre hay. Yo me acuerdo que antes en YouTube, cuando se veían los dislikes en los videos, yo una vez Exacto. entré a ver un, o sea, me apareció nomás, un video de gente que estaba, no sé, juntando dinero y haciendo cosas para tratar de limpiar el mar y todo eso, y estaban ahí limpiando el mar porque obviamente estaba todo contaminado, y tenía no sé cuántos miles de dislikes, y tipo, ¿qué onda, loco? Claro, o sea, no. están haciendo algo bien y gente que está en contra, o sea, sí. qué claro. gente idiota. Bueno, mira, hablando acá, un comentario dice se me olvidó comentar Samsung está planeando meterse en el mundo de las CPU x86-64. Esto no sé si están así porque tengo entendido que, o sea, hay licencias ahí y solo Intel y AMD tienen permitido hacer procesadores de esa arquitectura. Entonces no sé, si hace va a tener, va a tener, no sé, que entregar muchos millones de dólares. Y aparte va a tener que superar a AMD, cosa que no va a poder. Perdón, perdón, claro. pero tenía que decirlo. Oh, yo uso AMD. Claro, yo también. Ah, excelente. Oh, por eso. Sí. AMD no se puede superar. O sea que a cualquiera que quiera hacer eso, yo le diría, no, no pierdas el tiempo, arranca para otro lado. <risa> Gráficas no, porque son las mejores son AMD para mí, y procesadores tampoco porque mejores son AMD. Lo demás, bueno, no sé, tarjeta claro. de sonido, pichulaje, viste, tipo, hay tarjetitas de redes, si querés metete, pero procesadores y gráficos no. Claro, Para mí en Linux sí, lo mejor es AMD para, para gráficas no. Pero entiendo que Nvidia está un poco más adelantado, me parece pues Está Quizás. haciendo mucha tecnología muy avanzada y cosas así Pero, pero bueno, en Linux no, no va, me parece es, po es posible, pero yo soy un soldadito de AMD Lo que pasa, ahí no, claro. ahí no, no, no, no razono nada no, no, Ahí no, me yo pongo el casco, la, la bayoneta y voy para adelante como un campeón sí, así sí, está, yo, ¿no? yo, yo también, no viste que aparte ah. hasta Linux Torvalds Hizo F envidia, ah, envidia ¿En I love you. ¿no? Entonces, ¿no? Por claro. decirlo de alguna manera. Claro. Si él hizo eso, tipo, ¿quién soy yo? Para contradecirlo, ¿no? Ni, eh, Linus Torba quiere tanto a, a Nvidia como Valmer a Linux. ¿Viste? <risa> claro. <risa> <risa> eh. Qué grande la gente vos oh, ahí comentando. Gracias, Henry. Sí, no, Nada yo, más. Te he que, callado, que callado porque ando leyendo ahí un poco de todo. Sí, sí. Por eso. A ver, eh, que Uy. el gráfico integrado de Intel es mejor de AMD mm, Que el de Intel me es mejor que, no. que AMD No, me parece no, no, que no, AMD no, mucho no, mejor no. O sea, AMD tiene, o sea, es un Radeon ya en el procesador Exacto. Una placa gráfica AMD Radeon en el procesador La única diferencia con la gráfica eh, dedicada es que la gráfica dedicada ya tiene VRAM separada En el procesador vos tenés que compartir la RAM, nada más, que es un poco más Exacto. lenta también, ¿no? Exacto. Porque Tipo, las máquinas ahora, por más que tengan la, la, la última generación, tenés DDR4, ¿no? Y, O sea, no sé si ya salió DDR5, pero está. Como estoy en sí, Brasil, sí, sí, sí, todavía sí. falta para que llegue acá, ¿no? Acá eh, acá claro. hay, pero nadie arma máquinas con eso. Claro. Entonces y, está, pero no sé. Claro, mi hay gráfica, comprar para. Mi gráfica, por ejemplo, que es dedicada, tiene eh, GDDR5. Claro. Ya ella debe haber gddr 6 me imagino. En para, las últimas para, para placas madres ya hay DDR5, pero las la gráficas no sé si estarán por DDR6 o 7, no sé, no claro, sé, capaz que es un disparate, si es que siempre, siempre, es más, siempre la gráfica es más rápida todavía que la Exacto. RAM de la madre. Exacto. Entonces, bueno, esa es la diferencia nomás. no Y con Intel, yo por ejemplo, es difícil así correr juegos muy pesados. Tener claro que el, con los últimos Intel sí, podés correr algunos juegos, pero... No es lo mismo a una radio, me parece. Aparte, Nico, yo pasé por esta experiencia, capaz, seguramente muchos otros también. Yo probé el poder de un Ryzen 3400G con refrigeración líquida para que veas lo que es la potencia de AMD en gráficas y levantó que es un, una, una, una animalada lo que ese procesador ya rendía bien, pero ahí pasó a rendir a un nivel galáctico, realmente, realmente. Solo por ponerle refrigeración líquida, nada más. Así claro. que es muy potente la gráfica de AMD integrada. Sí, sí, sí, totalmente. Mira, justo acá Linux y el arte dice Siempre elijo Intel en laptop y desktop. ¿Está bien? O sea, yo en las, pruebas que, en las pruebas que hice para mí siempre fue mejor AMD, ¿no? O sea, yo antes, o sea, toda la vida usé Intel. Menos ahora, que me armé una máquina desde cero, compré todas las piezas y elegí armarme AMD. Y todo eso se me abrió así, o sea, me hizo clic sí. la cabeza después que Linux Torvalds Dijo que usaba y recomendaba AMD porque iba mejor en Linux. Y como yo solo, claro. solamente uso Linux, voy a tratar de comprarme el mejor hardware para Linux, ¿no? Dentro claro. de mi presupuesto, ¿no? O sea, si pudiera me compraría, no sé, un Ryzen 9, de, yo qué sé, séptima ah, generación. O un Threadripper claro, sí, si claro. Pero sí, ta, sí, ya lo que me compré me salió caro. <ríe> pero bueno, sí, sí. Hice tremendo sacrificio y pude y estoy re contento, la verdad. Y no, bien, aparte, bien. sí ¿no? Y tipo, yo qué sé Para compilar, me parece una locura va Guato, recontra, repalo Y todo sí, lo que Aparte es... hay una colaboración muy estrecha de MD con Linux Eso es lo que hay que darse cuenta Claro sí, A MD también. con OpenSUSE colabora, que es un disparate, por ejemplo bueno, OpenSUSE es, es corazón con corazón, así, está full Una de las cosas porque me gusta OpenSUSE sí. también Por eso me está costando Ahí me decían hoy, te estamos esperando en el lado oscuro Me están llamando para el lado de Arch Porque saben que es la distro que voy a usar lo más probable Opa. si dejo de usar OpenSUSE. Pero ta pero OpenSUSE es? tiene como. Me cuesta salir de ahí. Yo ya pasé es demasiado por Arch bueno. y Arch, ¿Cómo cómo? No, que yo ya pasé por Arch y me gustó. Lo usaba con Openbox. le instalé todo de Está manera notable. tradicional. Y, an, y andaba al repalo. Pero después, viste, me dio toda aquella locura de no SystemD si y ahí pasé a Artix. No me acuerdo si pasé a otra distribución en el medio, creo que no. Pero lo que pasa es que en tu está. caso, Nico, vos le entraste a los procesos más internos de los sistemas y aprendiste un montón porque estás sí. construyendo un sistema. Entonces tenés que aprender, porque si no, caes en la misma que todo el mundo. Haces un resping o haces un, no sé, agarras a Pupi lo acomodás como vos querés, lo sí. convertís en hincho sí. y lo metes en internet. Y no estás haciendo eso. Yo hago eso, sí. Yo hago eso, sí. Sí, yo también lo hago, pero, ah, no, bueno. pero Locos no es así, pero Locos no es así. El tema es así, Locos empezó siendo tipo un resping de Antics, pero empezó como una joda, básicamente, o sea, lo hice por curiosidad y por hacerlo, ¿ta? Solo que la distribución como que fue creciendo y se me fue de las manos, la gente lo empezó claro. a usar, le empecé a invertir claro. tiempo, a cada vez dejarlo mejor, y después empezó a hacer un proyecto serio, ¿entendés? Y ahora ya no depende más de Antix. Incluso tenemos nuestro propio repositorio y todo. O sea, Antix puede explotar y a nosotros no nos afecta. Para nada. Bueno, a eso me refería ¿Tienes? recién. Que te lo tomaste en serio el claro. proyecto. Sí, o sea, Locos ahora depende solamente de Debian y, y bueno, y de mi repositorio, básicamente. Claro, no, claro. Porque el repositorio que tiene Locos es un repositorio de No System D. Para algunas librerías y cosas así. Porque si no, solo con el repo de Debian no podés. Directamente, en algún momento se te va a romper todo. Sí, tenés que recompilar paquetes todo el tiempo. O sea, cuando, sí. a, lo, hacer lo que hacen las distros grandes, que, o todas sí. las distros, cada vez que cambia de sí. versión hay que recompilar. todo. ¡Pah! Recompilar y empaquetar. Y sí, ahora salió XFC 418 hace poco y ya lancé una nueva versión, solo de 64 mm. bits. Y tuve que compilar todo XFC 418 oh. y lo recompilé como cinco veces todavía. Porque al sí, principio lo, lo empaqueté todo en LPKG y no funcionaba. Por alguna razón cargaba todo mal, y eran varios paquetes, después dije, bueno, voy a hacer un meta paquete en LPKG, y todavía lo tengo por ahí, el paquete ese, eh, lo mismo, no, no funcionaba, y bueno, después empecé en dev y cosas así, bueno, hasta que lo hice andar, estuve como dos semanas, está compilando y empaquetando y probando XFC 418. Eso merece el, el respeto mayor. Eso sí que es jodido porque yo he hablado con empaquetadores de otras distros y el laburo que tienen los tipos no es ninguna pavá. Es más, es tanto laburo que un compilador, un empaquetador, tiene 20 programas, por ejemplo, GIMP, Inkscape, Audacity, no sé qué, y está. Otro tiene otros 20, y así, y bueno, y el, y el usuario, cuando migra de una versión a otra, siente que hay pocos paquetes. ¿Por qué? Porque los tipos están reempaquetando todo y después hay una segunda sección de software que siempre queda para atrás y hay que reempaquetarla también. No es pavada es, no es lo que haces, Nico. La verdad sí. que es, es un laburo interesantísimo el que haces ¿o? No, pero con todo esto yo aprendí un montón de cosas. Y claro, lo que hago, exacto. tipo, lo hago porque me gusta además. O sea, claro que por un lado quiero ayudar y hacer mis aportes para la comunidad, ¿no? Que principalmente lo hago con locos. Pero me gusta lo que hago, ¿entendés? Y siempre estoy aprendiendo. Se nota que sí. Y estoy aprendiendo metiendo las manos en la masa. ¿Entendés? Así exacto. es como se aprende, me parece. Exacto. Porque hay gente que, claro, web. que. Si sí, hay gente que pide, por ejemplo, ah, video de tal cosa, sí, está está bien, los videos ayudan, pero no no es solo videos. Hay que embarrarse, ¿entendés? Meter la mano ahí en el teclado, romper todo y bueno, y después lo arreglas y aprendes. <risa> Creo que va por Aparte, ahí. Aparte lleva mucha preparación hacer videos, ¿no? Es así ponerse adelante de la cámara y decir cualquier cosa como hace quizás otra gente, ¿no? De la que hemos hablado. <risa> claro, sí. Youtubers <risa> que tienen millones de... No. Pero es, es complejo el proceso, porque tenés que armarte un guión por lo menos en la cabeza y después hablarle a la cámara y después subirlo para la, para que la gente te vea y te escuche y le sirva lo que estás haciendo. Claro. No es por la bonita cara, porque de, de este lado por lo menos no se puede esperar mucho, mucha belleza. Entonces por eso no no, no, no claro no, no, no podría ser. Pero aparte, claro, hay otra cosa, no puedes hablar cualquier cosa no. Porque hay temas que son muy delicados y si hablas se te viene todo el mundo encima y la idea no es ganar hate tampoco Y también hay temas que me gustarían hablar y sé que no son interesantes para la mayoría Entonces bueno Te puede dar el gusto una vez cada tanto de decir lo que, a vos, lo que vos quieras Pero en realidad tenés unos usuarios que están esperando que salgan los videos a veces eso Entonces es, sí. es una mezcla, ¿no? Mira, justo acá el Gusti de salir de la ventana dice Ya perdí la cuenta de la cantidad de máquinas que reviví con Locos Tremenda distro, Cla claramente la distro del pueblo Bien ahí, cómo te banca la gente Sabes que a mí, antes de conocerte a vos, Nico O sea, sí sabía de tu canal, pero antes de haber hablado contigo así personalmente Ya me preguntaban en el canal, ¿qué te parece Locos? Y yo no sabía qué decir porque no lo había probado Pero a la vez me habían llegado buenos comentarios también Dentro del grupo de Telegram y yo decía, me parece que está bien, me parece que para máquinas que no tienen un hardware muy potente es lo ideal. No sabía bien qué, qué más decir. Ahora está bueno porque sí, estamos conociendo más los pormenores, por lo menos desde este lado, ¿no? Sí, igual, ojo, hay que tener en cuenta que tampoco hay una empresa ni nada de eso atrás de locos Claro. ¿no? Sino que básicamente, a ver, tengo que hacer casi Hay un todo profe yo. de portugués y español que es el uno allá en Brasil, que, que sigue todo ahí. <risa> a, lo, a lo Volkerding, ¿no? Sí. Hay una persona que me ayuda mucho, que bueno, ahora está medio que sin internet, entonces no me puede ayudar tanto, que es Anonizar. Quien está en el grupo ahí de Telegram lo conoce. Y después había do dos pibitos más, que es Ángelo y el Rafa, que bueno, ellos empaquetaron algunas cosas en el EPKG, ¿entendés? Y, y bueno, y nosotros cuatro tenemos un grupito de Telegram escondido, ¿no? Solo de desarrollo de locos. Y a veces, ¿viste? Comentábamos alguna cosa, pero... Básicamente, el peso cae sobre mí, casi todo. Y, y claro, me, me gustaría que la gente se cope, o sea, gente con tiempo y con ganas de hacer cosas, ¿no? Y con la mentalidad de para dónde va Locos, que aporte, ¿no? De, no digo de dinero, sino que aporte con, con cosas para, para el sistema. Con paquetes, eh, por ejemplo, o soluciones de algo, o yo qué sé. O programas. Una pregunta, Nico. Eh, ¿Aceptás fans de SystemD? No, no. <risa> a los bananeros ZAPE <risa> no lo que pasa es que mucha gente ya me pidió no que ah le tenés que meter system d incluso hay un grupo de Facebook que, o sea yo no tengo Facebook no pero me mandaron ahí eh, capturas de pantalla mostrando no de conversaciones que dice ah ojalá que el creador de locos recapacite y le ponga system d a que... recapacite pero no es sí. recapacitar, ¿Vos no recapacitar. Vos ojalá querés. recapacite vos sí. le digo ¿entendés? No, claro. <risa> ah, no le puedo decir claro. eso. O sea, pero. O sea, no te gusta, no lo uses. ¿Entendés? Pero por qué quieres. Ah, Anda y usa Day Debian, bien. entonces. Lo coces sí, claro. así, tiene esa filosofía y ya está, y no va a tener nunca, no. SystemDean. Yo lo uso porque es lo que me ofrece OpenSUSE y está, y no tengo mucho argumento para discutir eso. Simplemente sé cómo funciona y nada más. O sea, no, al que, no, no, que, no que le gusta está bien, que lo use. Está para usar. Es que a mí ni siquiera me gusta. Es que está ahí y opera por sí mismo y chau. Pero <ríe> está bien. Decir, sí. No, recapacitar y cambiarlo, pa, yo qué sé, traté de hacerlo, como te comentaba, y fue imposible ¿no? sí, no, OpenSUSE no, es imposible hacer Claro, eso. por ejemplo, sí, lo que pasa es que precisas otro repositorio, ¿entendés? Aunque claro, vos le cambies el, que... el, el, el, el init, después vas a precisar otro repositorio, si no, al final vas a terminar rompiendo todo. Es que ni siquiera arranca, por lo menos como lo hice yo, que no tengo experiencia ah, bueno. en eso, seguí varios tutoriales que encontré por ahí, incluso hay uno que es de OpenSUSE, es oficial, pero tiene soporte hasta la versión 15.2 y OpenSUSE ya va por la 15.4 migrando a 15.5 entonces ya no, si ya OpenSUSE mismo te dice, quitamos el soporte a esa tarea dale. es alguien como vos que agarre el sistema, lo recompile todo y le saque systemd. no sé Sí, no, pero yo en realidad no hice todo ese trabajo o sea, como te dije, todo empezó con Antix, que Antix ya viene con ah. System 5 Después, no bueno, después, ta, llegó un momento que Antix me dio muchos problemas y simplemente le quité todo lo de Antix. Vi tu video. Estabas re quemado. Re quemado, que tu... sí, Aparecían porque... programas doble todo eso lo vi, eso Pero lo vi. Eso pasó 400.000 veces. Llegó un momento y que dije, es que no, no puedo más, ¿entendés? Limpié que todo y quedó eso. apenas solo la, la base de Debian, básicamente. Y, no. ta, y quedó algún programita de Antix como por ejemplo un formateador de USB que tiene Antix que está bien, lo dejé. Tiene otro para crear eh, USBs booteables, como que fuera tipo Etcher, pero DMX, bien no. ligerito. Lo dejé sí. y cositas así nada más. ¿Entendés? Pero depende solo de Debian, incluso ahora tenemos nuestro propio repositorio, creamos nuestro propio gestor de paquetes. A ver, Antix tenía por ejemplo un, un centro de control. Propio de ellos, que los cuales lo usaba. Cuando me separé de Antix, tuvimos que crear nuestro propio centro de control solo para no usar el de Antix. ...pues no quería saber nada de Antix. Y el Init de Antix, que es el 296 hasta ahora. Bueno, yo recompilé el 302, después el 304 y ahora el 306. Entonces no dependo del init de Antix tampoco, sino que yo mismo voy y lo compilo. ¿Entendés? Está notable. Está no, notable. Entonces hay trabajo atrás de locos. Claro que hay trabajo, pero, por supuesto bueno. Y hoy en día no, no depende para nada de Antix No, y aparte otra bueno, cosa Le sí. ganaste a Linux Mint eh, versión Ubuntu Pensalo sí, de esa sí. manera Pero o, o, o, Sí, otra cosa, ¿no? o sea. Es como que vos pones a Locos y Antix al lado Y tipo, son dos distros que no tienen nada que ver Ni en el visual, ni, ni cómo es por dentro Es muy diferente Eso es personalidad Sí, o sea, hay, hay códigos, ahí. Hay nuestros que le metimos. ¿Me entendés? Mira, acá dice la radio de Locos, una masa. <risa> ah, sí, porque otra cosa, tengo o sea yo tengo un BPS, ¿no? Y ahí hice un servicio de, de música que queda corriendo en loop infinito. Y bueno, ahí hice un mini programita con un script que lo empaqueté en el EPKG sí. y cualquiera puede escuchar radio ahí. ¿no? Sin interfaz gráfica, corriendo Desde comando un... ¿no? Sí, vía terminal, sí. Vía streaming y es una radio ahí rockera que hice. Para hacer sí. otro aporte, ¿viste? Para aprovechar más el BPS. ¿Qué el? música pasás, Nico? ¿Pasás música elegida por vos o... Sí. O... ...una recuperación grande, grande, grande, y pasás eso? Sí, para, mirá, justo ahí, otro vibre loco, Mr. Surine, gracias, loco. Eh, a ver, yo uso System D para poder usar System ZTL. Está bien, sí. O sea, quien lo use, está sí. bien. Yo lo Coincido tengo... con yo Mr. Lo... Surine. Sí, yo lo tengo que usar en... En el BPS porque las distribuciones que me daban para elegir, o sea, las imágenes eran todas con SystemD. Entonces, bueno, está, claro. uso SystemD, o sea, el servidor no me molesta, está, es servidor, no es mi máquina principal, ¿entendés? Y, y si es lo que me dan para elegir, bueno, me adapto, ya está. O sea, sé usar SystemD también, incluso creé todos los servicios de todo lo que está corriendo en mi BPS y no tengo problema. Pero ahora, yo me siento mucho más cómodo con System5, por ejemplo. Que, bueno, es, es, todo esto ya te lo conté la otra vez, pero... Sí, sí, sí, pero antes yo tenía gente, un ¿verdad? servidor acá que era tipo una máquina física que era el Xeon, con, o sea un Xeon de 4 núcleos con 8 GB de RAM, eso era mi máquina vieja antes de armarme el Ryzen Y bueno, y yo ahí le había puesto Locos y ya está, y desde ahí corría todo, todos los servicios y jugábamos siempre ahí, tenía un mini servidor web también con Apache 2 Está Eso está bien. bueno, porque no solamente lo haces para la gente, sino que lo usas vos. Eso da otra confianza, genera otra confianza también a la gente. Claro. O sea, si mira lo hago para la gente, pero yo uso, no sé, Debian, pa y ahí qué onda, ¿no? Sí. No, y lo que pasa es que ahí justo comentaron, ah, SystemCTL Sí, pero a ver, en, en System 5 por ejemplo, es re fácil también. O sea, como te comenté la otra vez, ah, vos querés arrancar, no sé, CUPS, haces eh, Service CUPS Start. Es más, más sencillo ¿Está? todavía, porque lo nuestro existe en CTL, Verbo, o sea, Enable, por ejemplo, sí. y Demonia, Firewall D, por ejemplo. Es claro. un poquitito más largo. Y antes cuando había Punto Service era peor todavía. Ahora se simplificó un poco. Sí. Y eh, no, lo que tiene de diferente nada más, por si querés arrancar los servicios de manera manual o algo de eso, o sea, configurarlos para que arranquen, ¿no? O sea, configuración de manera manual Es que vos tenés 6 niveles En System 5 Eso es algo ahí más complicado Y bueno, tá, ¿no? no me voy a poner a explicar eso ahora Pero está Cosa que en System D eso no existe Sino que levanta todo a la vez y ya está Bien ¿Entiendes? Pero como te comenté la otra vez Para eso, ¿no? Podés usar OpenRC o Runit Que también levantan todo a la vez Y son rapidísimos System 5 lo que pasa es que ya es viejo, ¿no? O sea, sigue actualizando, obviamente Pero... Tiene toda esa filosofía de Unix de que si anda bien, no lo toques. ¿Entendés? Sabes que, hablando de Unix y filosofía de Unix, vos me habías dicho la otra vez la filosofía kiss y yo sí. te había dicho keep it simple and secure. Y es keep it simple, stupid. Tenías claro. razón vos. Simple, me stupid. parece tremendamente agresivo eso. Sabes que dije, pa, ¿por qué tiene que ser así? Manténlo simple, estúpido. Y eso es como pa. <ríe> <Sí. No, ríe> yo, sí. ¿Eh? yo no lo intenté, mal, mal, pero mal. la filosofía no está No, no, no por vos. Pero me, me, me, fue una inducción sin querer ah, sí. tuya a que yo buscara. Yo pensé que era Keep it simple and secure. No, no. Pero no. Keep it simple and stupid. Bueno, sí. Se ve que estaba está medio, medio heavy lo, los Unix men. Sí, no. ¿quién o sea, sigue, quien sigue eso así al pie de la letra es Slackward ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, desde sí. que lanzaron su primera versión hasta ahora, hasta la versión 15 o la current, sigue igual, con esa filosofía al palo. Y está Totalmente. bien, ¿no? O sea, a mí me gusta que la distro no cambia, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos, no sé, con Ubuntu, ya cambió 400 millones de veces. Que se vea el ADN y que sea más o menos el mismo siempre. Y que lo que se espera surja de ese ADN, no surja de una decisión errática, que bueno, vamos a hacer esto y chao, ¿no? Sí. Porque, entonces, ¿qué, ¿qué puedo esperar? Yo sé lo que puedo esperar de es porque es siempre lo mismo, más o menos. Hay cambios, como decía tu, tu, tu amigo de Brasil, ese que es un crack en, en Slackware. Slackchef. Slack Jeff, yo espero cambios, se puso mucho más moderno y todo, pero en el fondo es más o menos lo mismo. Claro. Estuvo creo que seis años sin actualizarse Slackware, sí. por lo que viene este video. Seis bueno, años. Ah, y nadie lo dejó de usar por eso, nadie se quejó ni dijo, ay, esto ya lleva muchos años sin actualizarse, me voy para otro, me voy a Ubuntu. Nadie dijo eso. No escuché sí. a nadie decir eso. <risa> sí. Hay un video muy gracioso de ese loco del Slack Jeff. Que, o sea, hace como seis años el loco. Ta, o sea, estaba. Slackware 14.2 Y él hizo un video diciendo Ah, Slackware 15 ya está por venir Y pasaron 6 años <risa> Pobre tipo. El loco ya. estaba convencido Que ya estaba por salir Slackware 15 Y ah, pasaron 6 años Y ahora este año no Este año tiene que salir Slackware 15.1 Que bueno, va a ser un poco Más actualizado No, yo creo que sí va a salir realmente Supongo que va a venir con kernel 6.1 Porque cada versión De Slackware es estable Siempre trae la última versión de, del kernel, ¿no? La última LTS. Entonces supongo que va a venir con la 6.1. Y además Slackware cumple 30 años ahora. Entonces a, mo a modo de celebración, para mí tienen que lanzar, sí, una nueva versión. La 15.1. Y sí, es un número redondito. Sí, muy es redondito. Importante. Es importante. Claro. ¿Cuánta gente se subió a, a SLS? Y qué importante es la historia en los sistemas operativos Linux. Bas sí. Basados en Linux. Qué notable... Slackware y, y Debian, dos, dos titanes, dos pesos pesados, sin lugar a dudas, que, da, que dan vida, una vida maravillosa. Todo el ecosistema es. Sí, ese ya murió, pero fue como que la primera, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, y aparte, para, Slackware era basado. Izquierda. No me acuerdo bien qué sí. significaba. Era Soft Landing Linux System, creo, algo sí, así. Sí, sí, sí. OpenSUSE claro. también se prendió de eso, y se prendió de Slackware. Claro. Los de OpenSUSE creaban manuales para otras distros, ¿no? Oh. Así empezó, ¿Qué, qué, qué, qué Creaban loco. manuales que enseñaban a usarlo Y instalaban otras distros O sea, en las empresas Y daban soporte a otras distros Hasta que agarraron el código de SLS sí. Y dijeron, bueno, si mal no recuerdo Y dijeron, bueno, listo Vamos a hacer nuestro sistema operativo Y le vamos a dar soporte a nosotros Y todo lo demás sí. Tremendo, medio como Bill Gates ¿viste? En los inicios Sí, mira, justo acá están preguntando ¿Slackware no tiene gestor de paquetes? Pero claro que sí Slackware fue la primera distribución Que creó el primer gestor de paquetes eso. Y hoy en día es el Slack PKG Que creo que fue creado por un brasilero Que se hace llamar Peter Punk Que es bien amigo del Slack <risa> Chef Después sí. tenés el, el PKG Tool También que te sirve para un montón de cosas Para administrar los, los, los paquetes, para borrar O sea, todo con menú dialog Está bien intuitivo Y es igual de hace mil años, pero ahora Y sigue funcionando, obviamente O sea, la claro. distro no cambió Y después, bueno, tenés que, o sea, el de Slack Wheels, ¿no? que eso ya es parte de la comunidad, que son scripts. Y ahí tenés también, sí, paquetes, o sea, binarios ahí de la comunidad. Lo que pasa es que Slackware, por si no sabías, el repositorio es re chico. Creo que ocupa 39 gigas nada más. Es re poquito. El de Debian, por ejemplo, ocupa creo que 160 gigas. ¿Y qué es lo que deja fuera Slackware? ¿Programas que consideran que no, no son funcionales sí. del todo? Un montón y de tenés cosas. que Sí, lo que pasa es que, claro o sea, Muchas cosas lo tenés que compilar Y Slackware es una tremenda claro. distribución para compilar Ahí, en Slackware, o aprendés O aprendés Sí, claro ¿Entendés? Ah, genial y, eso. por ejemplo, en Slackware 15 Recién habían metido en el repositorio Al NeoFetch, por ejemplo Que antes no estaba Y CadenLive ¿Entendés vos y loco? Ah. Dos programas súper eh, sí, eh, Que están Life en todos lados En NeoFetch todo y bien, pero CadenLive No sea mal. Sí, ahí había que instalarlo, viste, con. Bueno, lo compilabas a mano, ¿no? Que es difícil porque son 400.000 librerías de Qt, librerías claro, de, claro. de audio, video, de todo. O usabas un script de. Creo que es de Alien Bob, que es como la mano derecha de Patrick Volker eh, Exacto. Está. Sí. Es, no, y es ese, algo más que. El... Sí, ese, el Alien Bob hizo todas las. O sea, todas las ISOs de Live Slack. No sé si sabes lo es que es. Es cierto. Que es ah, cierto, los sí, que no saben sí, sí. son las versiones live de Slackware, que se llaman Live Slack y ya traen entornos de escritorio, ¿no? Como Mate, por ejemplo, bueno, hay con XFCE, KDE y otros por ejemplo. Lo voy a haber hecho sin que se enterara VolkerDim, porque si no, <risa> ¿viste que es un tipo que centraliza demasiado? Sí. No sé, capaz que logró un producto de excelencia y fue y le dijo, mirá, te quiero mostrar esto, pero si no te gusta lo destruyo. Es y claro. capaz que Volker dijo, bueno, sí, está bien, dale, publicalo. Claro, lo que pasa es que a Patrick Walker si, si le entregan las cosas ya prontas no, Ya listas Y funcionan Y de repente lo prueba y ya está y funciona Muy probablemente lo mete en el repositorio nah. Bueno, y si es una ISO, así, Live Slack no, Principalmente viniendo De alguien Bob que ya lo conoce Dijo, ya está, funciona, lo metemos ¿Tienes, ¿tienes una, yo me siento bien porque tengo una sola cosa en común con Volkerdin, porque es un monstruo. Yo no puedo no me puedo acercar demasiado a ese ideal, ¿no? De, de super crack. No, me claro. gusta mucho la cerveza y al tipo también. Ah, ¿sí? No sea vos, Nico. a mí Me encanta también. Ah, bueno, ya está, ¿viste? Ya, ya somos parecidos a Volkerdin. No no, no vos me dejar. ves ahora tomando mate, pero de noche, todas las noches tomo cervecita. Somos dos. A mí me gusta la cerveza negra, ya en el grupo lo saben, eso. Sí, ver, lo más claro. grande que hay para mí. Acá en Uruguay, de las. Hay, alguna, hay una cerveza que está muy bien, que no voy a decir la marca, pero es grande, enorme. Como, sí, que empieza con o sea, P. Hay dos que empiezan con P. De bueno. nombre de mujer esta. O sea, no, la otra es puro marketing. No, sí. no, esta esta es la, la de nombre de mujer, que es lo mejor que hubo siempre. Sí, Así como cuál. es, ahí me dé lo mejor, bueno, esa es lo mejor y no hay otra. La cerveza negra, Dunkel, se llama, ahí ya saben lo que es. Está excelente. Bueno, y esa bajado porque... Sí. Es más, en el almacén de la esquina la compran por mí porque no la toma nadie. Así que está. Pequeño dato curioso. Oh, excelente. Eh, a ver, sigo leyendo un poco los comentarios. A ver, yo usé sí, sí, sí. Void, me parece una maravilla de distro. Y mi escritorio es Mate, con cual llevo años. Excelente. Mate es muy buen escritorio. Excelente. Viste que la otra vez yo te comentaba en los audios también. Void es tremenda distro. ¿Viste, loco? Sí, sí, sí. sí, sí y, loco, claro, para mí claro. Void es tremendo Y justo la otra vez te comenté Mate me parece un buen escritorio también. Gracias a vos aprendí que no es mate, que es mate. Yo le decía mate a ese escritorio. Eh, claro, porque fue creado por Germán Perugorria, un argentino matero, y supuestamente el logo claro. es un mate visto desde arriba. Claro, yo no sabía eso. ¿Ya? Te estás transformando en ninja. Sí, lo que pasa es que está bravo el calor, y si prendo el turbo no se escucha bien. Ah, bueno. Está muy bravo, no sé cuántos grados hace. Bueno, mira, justo Manos y Máquinas, entre vídeos, que es un colega youtuber Linuxero. Dice buenas tardes a todos y que terminen de pasar un buen rato. Así que no sé si todavía estás. Te mando un saludo, loco, y gracias por pasarte. A ver, estoy iniciando recién en Linux y estaba pensando seguir este camino. Instalar Manjaro, Endeavor, Arch Linux. Eh, ¿Cuál sería el camino si quiero terminar en el Slackware? Mm, no sé, lo que pasa es que base Arch no bueno. tiene nada que ver con base Slackware. Yo te recomiendo eh, primero empezar a usar distribuciones, ¿tá? Y adaptarte, este, conocerlas. Este. Y cuando te sientas listo, que ya la dominás, bueno, ahí si querés, pasate a Slackware. Slackware te... precisa mucho laburo de parte del usuario. Y si es, va a ser la primera que vas a agarrar, está bien también, ¿no? Pero vas a trabajar un montón y capaz que te vas a romper mucho la cabeza. sí Tampoco que... empezar por Ubuntu, ¿no? Siempre hay 449 distros más para elegir. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh... En Slackware tenés que saber compilar Si no, estás como que atado de manos Básicamente O Exacto. sea, no, no te digo ser un super capo Compilador extremo así, nada no, Pero saber compilar alguna cosita, ¿no? Y de a poquito vas aprendiendo Porque el sistema básicamente te obliga A aprender Eso está bueno, ¿no? Está o genial sea, O sea, está bueno si te gusta aprender, ¿no? Hay gente que de repente dice bueno. Ah, yo no quiero aprender nada Quiero el escritorio así nomás Que venga con todo y ya está Bueno también, también vale Pero Nico, tenemos tu ejemplo Para no irnos a Slackware tenemos, Te tenemos a vos, que sos un, una persona Que gestiona su propio sistema Yo hablando contigo me doy cuenta que tenés un conocimiento Bastante importante Sobre cosas que yo nunca me planteé no, no, no. Ni, ni siquiera pues nunca, no sé nunca... Bueno, pero te tuviste que meter ahí Y ah, sí. para sacar el sistema adelante Como decís vos, las manos en la masa En el barro o en lo que se diga este Bueno, ahí, ahí está la, a, Así aprendes en Linux, ¿no? El caso mío es aprender comandos de terminal todo el tiempo, ¿no? Y hacer scripts. Yo me dedico al scripting, por ejemplo, y enseño a programar. Pero no voy mucho más allá de eso. En el caso tuyo te estás metiendo con el, con el sistema nervioso central del sistema operativo. Sí, o sea, yo también hago scripts. Y por ejemplo, o sea, todo en Bash, ¿no? Y por ejemplo, el claro, LP, claro. PKG que es el gestor de paquetes que hice para Locos, es todo en Bash, ¿entendés? y de repente está... o sea yo no soy así un super programador en Bash ni nada no pero de repente llega alguien que sabe de verdad y, y te hace un lpkg en, en un día yo estuve sí, como claro. dos meses fue <risa> al principio cuando lo hacía borraba un archivito y se rompía todo el sistema y sí, yo pero siempre ese te lo... que te lo hace en un en un día eh, cuánta experiencia arriba tiene y cuántas veces hizo eso mismo no claro. repetidamente repetidamente es eso es eso claro porque pues como que yo no sé tanto. Hay gente que de repente piensa que sé mucho, pero yo siempre digo, no, yo no sé tanto. ¿Entendés? Quien sabe mucho ¿Vos, es Linux. No, no me arruines la imagen que tengo de vos, Nico. No, no, que yo te no sé tanto. Todo lo que hago, lo hago así con mucho esfuerzo y no quiero que la gente piense que las cosas me salen de una siempre bien. No, yo en todo el camino del Linuxero que tengo, me tropecé un montón de veces. Pero me levanté y más fuerte todavía, ¿entendés? Entonces estoy. Siempre ahí aprendiendo, mejorando cosas, y bueno. Es y lo él... que tiene que pasar. Claro. Es lo él... que nos tiene que Así te sentís usuario de Linux o técnico de Linux, o te sentís linuxero de esa manera. Si no te pasa eso, entonces es sí. lo mismo usar cualquier sistema. No, y además otra cosa, ¿no? Porque justo lo que comentábamos antes, de que hay muchos eh, respin y refritos de distribuciones y todo así, que no está mal... Pero hay muchos que ni siquiera le dan soporte a la distribución. O sea, hacen la distro y ya está. Y si se te rompió, ¿qué pasa? ¿Entendés? O si hay sí, un claro. error, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en Locos, yo tengo un script que yo puedo mandar actualizaciones. ¿Entendés? O sea, yo puedo meter un script en Locos y hacer lo que yo quiera. ¿Entendés? Obviamente lo uso para el bien, porque lo podría usar para el mal. Entonces, quien usa Locos, Locos ya sabe, ¿no? Ese script se llama Updates Locos, Entonces yo aviso, ah, hay una actualización ahí, pimba. O cualquiera puede revisar desde la terminal... Y si aparece un error, yo voy y lo corrijo a través de scripts. Y eso lo tengo que hacer claro. todo a huevo nomás. Obviamente... el un... sistema. Eso es lo que nos estás diciendo, ¿no? No. Ah, entonces no entendí nada. <risa> Vamos a suponer, eh, por decirte algo, no sé... Eh, yo qué sé, se rompió, no sé, la parte de, de apagar el sistema, ¿no? Bien, o sea, lo que se usa LXD Vamos a suponer que se rompió el LX Polkit, ¿no? Que... Bien. Sirve para un montón de cosas, pero para eso también. Ah, se rompió de la nada después de una actualización. Bueno, yo hago un script que arregla eso. ¿Cómo, ¿cómo vos haces para para corregirlo? Bueno, en la terminal pones updates locos, y ahí te va a aparecer un número. Lo pones y se te ejecuta el script solo y se te arregla solo. Qué genial. ¿Entendés? O sea, yo le doy soporte. Los... Mira, Mr. Suri! Claro sí. ¡Qué onda, loco! De vuelta. Te iba mira. a decir eso. Te iba a decir eso. ¿Qué opinan de chat eh, GPT para aprender Linux? Yo no entré mucho en el tema todavía, pero es muy poderoso, me parece. O sea, eso hasta hace programas. ¿Entendés? A mí no me gusta igual. Yo, solo una opinión nomás. Yo no sé, a mí, a mí me llama la atención, ¿no? Yo soy más tradicional, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Yo soy más humano, vamos a decir, pero me llama mucho la atención. Y yo, que clase de español, creo que lo voy a empezar a usar, ¿sabías? Para hacer trabajos, ¿entendés? Yo de repente bien, preciso a, a mis alumnas a, No sé, hacerles un trabajo, ¿no? Y a veces me quedo sin ideas Eso pasa Y creo que lo, voy a empezar a usar el chat GPT Para que lo haga por mí Pero eso pero, es válido Lo que pasa es que para aprender sí. Linux mmm, como Fue una pregunta muy concreta sí. Yo le diría que no Y aparte el chat GPT No sé qué pasa Pero me da una, una cosita que digo Sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí, después, después, ¿no? Como el crisis taxi, y yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, I got it, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. ¿no? Como, sí, sí, sí, sí, está. Sí. No, no, no, todavía no me copa. Para aprender a través del chat, ¿no? No sé cómo sería eso. O sea, simplemente le preguntás cómo hago tal cosa, o no sé. Claro. No se me ocurre una, una manera de aprender Linux a través de un chat. O sea, capaz que sería como una especie de profesor que le preguntas algo y te responde a través de un chat. Eso. Bueno, si te responde bien, bueno, capaz que te sirve, pero yo creo que en internet está todo, ¿no? Buscías un poco si tenés algún problema o si quieres aprender algo y, y aprendés. Seguramente está? le va a responder correctamente. Sí, no, estaba muy avanzado, ¿no? Mirá qué buen comentario que te dejó ahí, Chu sí, sí. Caos, o dos caos. En Locos, todo lo que tocas no falla. Es un placer usarlo y en mi máquina nueva vuela. Interesante. Excelente, loco. Acá okay, dice, tus alumnas van a usar ChatGPT también Sí, pero qué, no El tema es así, la, las clases son presenciales Entonces yo puedo ya previamente Hacer eso en ChatGPT ¿no? Si yo les pregunto algo Ellas me tienen que responder al toque Y hablando Claro Mira, Claudio Cortés mira, trabajo de modelación numérica Meteorología Opa, excelente El servidor es Linux Soy... Eh, Consultor independiente y tengo mi clúster en casa. Opa, o sea, varias máquinas ahí conectadas. Excelente. A ver, eh, la, met, la meteo. Sí, la meteorología. Ah, la meteorología tal, es una ciencia de pañales y todos los avances son gracias a Linux. Excelente. Qué grande, Claudio. Sí, bien, bueno, bien metida. Sí, gracias, Loco, por, por la donación. Muchas gracias de verdad, por el apoyo y por la motivación también. Ya, saludos, Nico, de Venezuela. A ver, eh, GPT es el nuevo Wikipedia, sí puede ser. Yo todavía no lo probé, sabías. Mm, pa, yo no, no, todavía, yo no estoy de acuerdo con eso, pero está, está bien que la gente lo diga o lo crea o lo que sí. sea. A mí me, todavía me, me no, no, hay como leer un artículo para mí pero, hecho por gente seria, construido por la comunidad. Eh. GPT está controlado ¿no? por una empresa o por gente, eh, que por algo no puede ser más de. Que, o sea, qué pasa conmigo, ¿no? Que yo soy una persona que no está a la moda. ¿Entendés? Repete, ahora es moda, pero Exacto. yo por ejemplo No uso Instagram, no uso Whatsapp No uso Facebook, no uso nada Entonces lo uso mismo Linux ¿Eh? A todo el mundo bueno. Lo loquito, sí viendo lo, Loquitos lo quitos. Sí, Incluso Exacto. Dentro de Linux, muchos ya saben que yo también Me alejo de algunas filosofías Y de algunas cosas y tengo mi manera de pensar Y bueno, sé que hay Exacto. gente que le molesta Aunque no debería porque es mi máquina no, Y con mi máquina hago lo que quiero pero, Y sos vos bueno, además Una persona Sos es claro. un individuo. Y, y bueno, y tengo mi filosofía sobre Linux y todo, y, y estoy re contento, ¿no? Y bueno. Yo eso que te pasa a vos dentro de Linux lo aplico en la vida. Hay pila de cosas que hago de forma distinta y que las comento en la medida en que la gente se me va acercando y se me va amigando. Porque si empiezo a decir las cosas que hago distintas así a los cuatro vientos, la gente creo que dice, ¡Susk! se abre, <risa> viste como <risa> se abre, y dice, guau ¡Oh! y este loquito. Pero sí, me pasa también. Sí, mirá lo que comentan acá. Miguel, Miguel es argentino, es un capo, ya lo conozco también. Dice, en mi trabajo tenían Windows en todas las sedes. Eh, uno solo era original, o sea que era todo trucho. Claro. Wow. Mm -hmm. Eso pasa mucho en la Argentina y en Uruguay, creo. Acá en Brasil también. Eh, un flaco de sistemas instaló Ubuntu en todos los equipos para usar software libre. Cuando renunció, volvieron a Windows. Yo, yo sé por qué es eso. Yo Porque también. la experiencia con Ubuntu es pésima. Esa fue mi lectura de... de... No, no, yo creo que fue por otra cosa. Broma, broma, yo creo, broma, yo creo broma, que obvio, obvio. el técnico que vino después no sabía nada de Linux. Y entonces no. dijo, ah, esto es una porquería, vamos a volver a, a Windows. Windows o no los tenía bien puestos también el que vino después. Porque hay que mantener un proyecto así también, no es para cualquier... No es o para sea, cualquier blandito del software. Sí, yo qué sé, o sea... Para mí un técnico tiene que saber Linux, porque Linux está en todos lados. Claro que Y sí. cada vez viene creciendo más. ¿No? y hay gente que me dice Totalmente. ah pero Linux es para pobres que no sé qué o solo para resucitar ah. máquinas viejas eso me lo dicen mucho no, y justo Las sí. Dragon no sé Esa si conoces en Las Dragon que es? bien Las Dragon es mexicano no, no, creo que no es un capo no no creo que no justo creo, creo que, que no. fue ayer me parece hizo un video mostrando que Linux además de ser para cualquier tipo de computadora las computadoras más potentes del mundo usan Linux claro no usan ningún son de ni más de 500 ordenadores y todos con Linux, y sí. todos con AMD, ojo, todos sí. son AMD, no hay ninguno Intel, eh. ojo, que, que yo, perdón, tendría que haber traído un babero a este vivo, sí igual Por mi parte está todo bien con Intel, entendé, toda la vida usé, nunca me dio problema. ¿entendés? No, por mi parte no, pero no importa. Oh, a mí nunca me dio problema Intel, solo que con AMD yo conseguí mucho mejor rendimiento, o sea, es notable la diferencia en Linux, ¿no? en Windows no sé cómo funciona, Tampoco me interesa mucho, pero en Linux Se nota demasiado la diferencia Entre AMD y Intel Pero bueno No, aparte que Intel, bueno, es miembro Platino de Linux, ¿no? Aporta millones de, de dólares por año, ¿no? Exacto Y, y también Mirá, ahí... sí, no, Nico, Liveers, Ahí Claudio Cortés dijo algo sí. interesante mira Las Dragons, Econ... justo estaba hablando, está acá ¿Qué pasa, Las Dragons? Un capo <risa> Qué grande sí Miembro del canal, un capo Qué bien. Sí, fue el, que, el meteorólogo. Ahora, ahora me di cuenta, ¿no? Creo. No. ¿No? Ah, pensé no, no, que era el meteorólogo. El meteorólogo ya sé que no es meteorólogo. El no, todos decía... de servidores y todo. Perdón, me refería a Claudio Cortés. No, ah. no. Ahí, ahí va, bien, bien, bien. Se entreveró ahí. Bueno. La cueva del último dragón, Last Dragon. Ahora sí lo vi. Ahí, ese, va, ahí ese, va. Ese loco es un capuce y sabe más que todos nosotros. Buena de Jugá. Qué grande, qué grande. Sí, o sea, tiene hasta certificaciones en Red Hat y todo, y desde antes de nacer ya usaba Linux. Ah, sí. pero Red Hat, bueno, mejor no digo nada. <risa> no, no, está bien. Mira que loco sabe, sabe de todo. No, no, por eso, está, mejor no digo eh, nada. Después lo digo en entropía, no pasa mirá, nada. Acá dice Linuxero Loco, es cierto, lo te, los técnicos no saben nada de Linux, la verdad que está mal, no. la verdad. Bueno, por eso, había un... un dice... He conocido muchos técnicos titulados que no son más que usuarios avanzados de Windows, claro. Por eso mismo estamos como estamos. Por eso mismo nadie le mete la mano a Linux y además hay una resistencia a veces del usuario. La otra vez me pasó que instalé una versión de BSD, Ghost BSD, sí. para dos directoras de un centro donde yo trabajo. No voy a nombrar más que eso. Y les dejé todo preparado y las tipas no encontraron el Firefox y no pudieron usar la máquina. Y es simplemente un menú que dice aplicaciones arriba del todo y que, a mí que dice internet. No he encontrado en el Firefox. O sea, yo decía, pa, qué mal que estamos, ¿no? Entonces, claro, un técnico que da el gran paso en instalar un sistema libre y que se enfrenta con esto y se deja apabullar para que le digan, no, esto es una porquería, no sé qué, en vez de enseñarle a la gente, en vez de dar un paso más y decir, tranqui, yo estoy para darte una mano, estoy acá para apoyar lo que te pase, yo voy a dedicar una tarde contigo, tranquilo, no pasa nada, ¿qué tienes que hacer? Yo te enseño. No, ah, sí, vamos a poner Windows, vamos a poner Windows. Eh, bueno, ta, no, y lo dice. peor que trucho, ¿no? La mayoría de las veces. Por lo menos en, en Uruguay y, y Brasil y Argentina. Y sí. Una sí. de las ventajas en ese caso a nivel de empresas es que no pagas un mango con Linux. Sí, mira, Pero... justo acá María Coley, que le mando un saludo, dice, también AMD. Cuando armaba PCs todavía, eh, todas con AMD. Aguante AMD, María. Excelente. Espectacular. Eh, a ver acá dicen Red Hat es la mejor distribución comercial por lejos. Sí para, para empresas y todo eso creo que sí. O sea cuál se te ocurre mejor. Yo elegiría, elegiría SUSE, pero no me gusta ningún helado igual. Ah sí. El soporte no, porque... lo doy yo. Ah, sí. El soporte lo da uno me parece no. Una sí. distribución libre y le pagas a un técnico local para mí es mejor yo qué sé pero está bien. Sí está bien. A ver, mirá, el Gusti acá de salir de la ventana dice: A ver, yo le enseño a la gente a usar Linux y se los instalo. Y les cambia la vida en serio. Muchos con Locos, otras tantas con Linux Mint. Ahí va. Excelente. Excelente. No, Locos cada Gran vez valor se usa, cada vez viene mejor. No, locos. De, de a poquito va creciendo. Así que bueno. Ah, la verdad que se retira el, el chat. Claro, claro. Sí. A ver, como dice Boro, por algo Win es tan fácil de truchar. Debe haber algo detrás. Claro que hay algo detrás. Por supuesto que hay algo detrás. Sí. Yo me animaría a decir lo que hay detrás. Sí, mira, si mirá, mira, mira. Dio cinco membresías. Qué capo, muchas gracias, loco, por, mirá, por me este. la verdad, Qué loco. Fenómeno, tipo. Sí, la verdad, loco, tremendo video te mandaste. Y lo vi todo ahora la notificación, dura como una hora el video me encantó desde el principio hasta el final y la verdad que se me pasó volando porque para mí una hora es mucho tiempo, ¿no? pero si, sí, no, aparte que habla de esas supercomputadoras y todo eso y arma tipo clústeres oh, interesante, y todo, interesante, ¿no? para recomendar también sí no, eso de los clústeres es... aparte muestra que las supercomputadoras esas eh, había una que tenía como 8 millones de núcleos. Sí, claro. ¿Eh? Debo decir, para. Y con Son... Link. Creo que terminan siendo máquinas trabajando entre sí en paralelo a los System d No, mentira, broma, broma. Broma, broma, broma, Nico, broma. Está ah, bien. <risa> Termina trabajando. Está bien <risa> nada de en contra. En solo para... solo no, no me gusta nada más. Que... Yo te jodo. te jodido que sé que no te gusta. Porque a mí ni siquiera me gusta System sí. D nada. No, no quiero estar del lado de lo que le gusta a System D. No, no, no, no lo odio, está. Solo para dejar claro. Bien, bien. Me gustaría poner el, el meme de, de Homero, que, que se muerde así. ¡Ay, ¿por qué nací? Ya <risa> <risa> no, no, pero no, no lo odio. Bien. Eh, así como hay distribuciones que no me gustan, también hay programas y todo tipo de software que me gusta, me encanta, y software que no me gusta. Pero de ahí a odiarlo Exacto. es mucho. No, yo solo odio a una sola cosa en todo el mundo Linux, nada más. Después todo lo demás, o me gusta o no me gusta <risa> Bueno A ver, un gran A ver, a ver acá, un gran límite de Linux Son los drivers de impresoras multifuncionales De oficina No sé, yo de eso De, de impresora no sé mucho Sí, Así. tienes razón Yo laburo con eso y tienes razón no, lo Pero que hay que se hacer termina es... Sabés qué haces, de última Haces un servidor de impresión con Windows XP Y le haces pasar todo por ahí Si se te complica mucho una vez tuve que hacer eso, pero no es por las impresoras, sino es por la impresora. A veces tienen una impresora Xerox del año 2002 y tenés que arreglarte con eso, porque es una impresora que tiene escáner, multifunciones es una tremenda máquina, una impresora eh, sí. industrial, y bueno no le haces ir al tipo, tirá la impresora vamos a comprar otra, entonces bueno, la haces pasar por una máquina virtual con Windows XP y chau dentro de la red eh, sí. eso eso puede ser una, una, una opción no, Lo que hay que hacer me parece es comprar eh, hardware que sea compatible con Por Linux. supuesto. ¿Tenés? Por supuesto. Es como que tipo A, ah, si tenés, no sé, celulares, ¿no? Tenés Android, no te vas a comprar un cargador de iPhone, que sabés que no Totalmente. va a ser compatible. Acá lo Pero Nico, lo que pasa es que a veces vos implementás un cambio, me ha pasado a mí que dije, bueno, estas 7 u 8 máquinas van a usar todas Linux, y está todo bien, pero te das cuenta que ninguna puede imprimir. Entonces hay que hacer volvés a Windows, no. No. A eso le ofrecía a, ese, a, ese, a esa persona una solución rápida para que salga el problema. Claro. No, no vas a dejar de avanzar en Linux por, por, un, por no, una además, cosa de hardware. ¿no? Sí, además muchas de esas empresas, pues claro, no es que todas las impresoras son compatibles. Hay muchas que sí le dan, claro. ¿no? le dan soporte a, a Linux, ¿no? contra drivers y, cada y vez cosas. Más. Claro, pero yo creo que todas esas empresas que fabrican impresoras deberían ya... Dedicarse más a Linux, ¿no? Porque hay muchísimas empresas que usan solamente Linux. ¿Entendés? Entonces podrían vender más. Básicamente sí. ellos se los pierden, ¿no? O sea, yo qué sé. Sí, no les importa mucho porque en el volumen general no creen que eso importe. Pero claro. de a poquito van a ir pasándose al lado libre o colaborando con el lado libre. Sí, mira, acá en Alberto Jiménez dice, en Venezuela igual, muchos usan Windows trucho. Sí. Uh, mira, dice justo ahora, justo cuando la onda es ARM, ese no sé fue re en respuesta a cuál comentario. Hmm. No, pero ARM viene creciendo así a pasos agigantados y me parece genial. ARM, aparte, viste que Linux se adapta a todo, así que hay 400 claro. distribuciones para Raspberry y todo eso y anda espectacular. Maquinita ¿Y hay super y sí. bueno, está bien sí, maquinita súper chiquita repotente potente, loco claro, ¿no? claro está genial claro. y andan al palo eso me parece genial <risa> mira, Mr. Surinen, de vuelta, loco a ver, señor invitado eh, me encanta ah, me encanta me encanta la idea eh, del soporte y la infraestructura localmente ¿qué opina de los servicios y soporte e infraestructura remota a nivel de rentabilidad? esa pregunta creo que va para vos bueno, con todo gusto, Mr. Surinen. Eh, me parece bárbaro. Yo lo único que digo es que el soporte debería, para mí lo ideal es que la distribución Linux en una empresa cualquiera sea una distro libre, no una distro de pago, ya que las de pago lo que ofrecen es mano de obra y servicio técnico y no hay mucho más que eso en la mayoría de los casos, entonces pagarle a un técnico. Si le pagás a un técnico de Tailandia o a un técnico de, de Paraguay, no importa, le estás dando trabajo a una persona que vive de eso. Me parece mucho mejor eso que darle tu dinero mes a mes a SUSE, por ejemplo. Y digo SUSE porque yo uso OpenSUSE, para no entrar en criticar a Red Hat o a otras empresas así. Entonces, para mí la cuestión es un Linux libre, no de pago, nunca de pago, para mí, con todo respeto, yo respeto todo lo que digan los demás, y, darle, eh, y pagarle un sueldo a un técnico, a un técnico Linux, para mí es, es esa. No importa si es remoto o es de tu país, mejor de tu país pienso, ¿no? Pero está, va por ahí Sí, va loco a mí, por ejemplo, ta, yo no me voy a recreer ni nada de eso, ¿no? Pero me encantaría que viniera una empresa acá de Brasil, una empresa chiquita igual y que me digan, loco, quiero que me hagas eh, una distribución para mi empresa que sea así, que tenga estos programas vale. con este fondito así ya está eh, que me configures todas las impresoras, que me armes un repositorio, está un repositorio es. local, para que esté sincronizado con el repositorio, no sé, de Debian o de lo que sea, y que además todo actualice a velocidad de gigabit, ¿entendés? Porque va a estar todo Total. localmente y, y darle soporte, ¿no? Me encantaría poder pero trabajar mojate, de eso, Nico. pero obviamente. Te, te agarra uno y te dice: Mirá, acá usamos todo Majeia, me das soporte vos y metes más y le y doy, lo hacés. Le doy soporte a lo que sea. Sí, pero bien, por entiendo. eso, pero por eso, y, y ahí vamos ganando laburo los Linuxeros, sí. que estamos haciendo de todo menos eso. Sí, me dicen majella, lo, que hacemos, Fedora, lo, lo que sea, yo voy. Claro, ¿Tenés? lo o sea, que venga, obvio. Claro, obvio. porque A gente, eso me refiero. Hay gente que de repente dice, ah, solo sé usar Ubuntu, solo sé usar no sé qué. ¿Entendés? Mm -hmm. No, o sea, sos, sos usuario de un entorno o usuario de Linux. Mm -hmm. Si sabés Linux, sabés todo. O sea, sabés. Aprende. Cual, cual, cualquier distro. Sí aprende. Porque al final Linux es Linux, o sea, el sistema operativo es Geneo Linux nada más. Es como Debian, el sistema operativo universal, ahí le pegaron bien los tipos. Sí. Sí, pero en realidad eso para mí está mal, ¿sabías? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo Porque... como concepto lo mismo. Sí, no, está bien que sea universal, hasta ahí todo bien, pero en la parte del sistema operativo. El sistema operativo para mí es Geneo Linux. Debian es solo una distribución de Geneo Linux. Sí, claro, claro. Yo lo veo así. Entonces, el eslogan ese de sistema operativo universal, no, para mí tendría que ser la distribución universal. Ahí. Bien. bien yo qué sé, bien, capaz bien. que estoy re loco, ¿no? Pero está yo bien, lo entiendo así. Bien. O sea, Ubuntu no es un sistema operativo. Es una distribución de GNU Linux. El sistema operativo en ese caso es GNU Linux. ¿Entendés? Bueno, ahí yo tengo mis diferencias, pero no, que ya los que me conocen saben, pero capaz que amerita otro, otra no, oportunidad. Ya sé, capaz que vos me decías, ah, no es GNU, ¿no? Capaz y, que va por y ahí. lo más probable es que no sea GNU, lo más probable que no sea GNU, sí. Bueno, está, pero igual entendés ¿no? lo, a lo que quise llegar. Sí, totalmente entonces, y estoy entonces, de acuerdo con el con Sí, el te voy a poner otro ejemplo para ser más purista, ¿no? Debian, por ejemplo. Ahí Debian, sí, no me puede decir que no es GNU. No, no, no, Debian claro. es una de las distros, que, una de las ramas por lo menos de Debian es Sí Sí, sí, de acuerdo, Debian Entonces, y es claro. más. Entonces para mí ahí el sistema operativo es GNU Linux, no Debian Claro, claro, además es el que tuvo más influencia de Richard Stallman y del sistema verdaderamente GNU Que fue el sistema de, de él, Claro. con el con el kernel y el microkernel GNU Match y GNU Hurt sí. Fue el que más recibió aporte de Stallman, y IDEA y el que más siguió a pies juntilla. Slackware no fue tan así en sus inicios. Yeah. Ya, era, ya era algo diferente Slackware en sus inicios. Está, está bueno eso. Sí. Eh... Bardo dice. Bardo bardo, bardo. Ah, ah, wow, y, y, y yo, yo probé, ¿sabías? Debian Hort. Hasta le hice video. Opa, ¿lo probaste? Sí, lo probé virtualizado, ¿no? Pero... ¿Pero existe? Sí, existe Arch Hort también. Pero ese, ah, no sabía, ese, ese, ese en el video dije que no lo iba a probar. Lo que pasa es que Hort para mí ya está muerto. Pero nunca se terminó, nunca fue tan eficiente como Linux Está todo bugueado Además, sí, solo sí. está para 32 bits Y solo te ofrece un sistema de archivos XT2 Está, ¿Está? Entonces, sí, loco, ya está O sea, no, no es competencia con Linux ni con ningún núcleo, no. me parece Con esas credenciales ya te das cuenta que no puede ser tomado sí. demasiado en serio Y bueno, instalé Debian Mate, creo que fue Y me andaba mal pero bueno, está, me, me pareció interesante como para hacer un video, probarlo, porque siempre quise probarlo, es interesante. Y en ese video puse un pedacito, o sea, un fragmento de video de una conferencia de Richard Stallman, donde le preguntan sobre Horde. Y él dice: Horde no funciona bien, está mal, algo así dice. Y mostré ese pedacito, ¿no? Entonces, bueno, bien. si él mismo lo dice. O sea, obviamente Linux es mil veces mejor, ¿no? Mil sí, veces claro. y me quedo corto si digo mil veces. Sí, sí, es que es totalmente funcional. Claro. Y adaptable a lo que sea, es un núcleo autoadaptable, eso es interesantísimo. Sí. A mí me gustó la, la, mucho la, la, la historia de CPM, por ejemplo, que Larry Kildall fue un tipo que le encontró la vuelta al núcleo adaptable de su sistema. Instalaba claro. CPM en cualquier lado y andaba. Sin embargo, Unix no. Y los demás sistemas operativos era como más difícil lograr eso. Es, es tremendo. Lo de Linux es excelente. Claro, mira, justo acá Cinco comenta y dice: A ver, desde que miro tu canal. En cada video siempre aprendí cosas nuevas, por eso gracias por todo el aporte que le das a la comunidad y con tanta pasión que contagia. Un abrazo, Nico. Bueno, gracias, Cingo. Qué capa. Mm, nivel espectacular. Sí. No, eso es lo lindo. Cingo eh, es una, una chica argentina linuxera. Es que, bien, bien, bien. La, la verdad que conozco pocas mujeres así apasionadas por la informática en general, ¿no? La mayoría sí. son, son hombres, incluso cuando iba a la UTU también, había solo una chica en la clase, después el resto Eso eran lo Eso mismo, yo lo veo año tras año en los grupos en donde yo soy profesor, me pasa este año tenemos una sola chica en primero y dos en segundo, perdón, una en primero y dos en tercero, ¿no? y pa, y uno se pregunta ¿en dónde está el problema? El problema viene desde antes, me parece. De, lo, de todo lo que influye en la educación previa a que ellas lleguen ahí. Hay que alentarlas a que sigan. Este, realmente o sí. Sea, a, a mí obviamente me gustaría que hubieran más, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Aparte, capacidad sobra por el lado femenino. ¿no? Tendríamos que ver dónde claro. está el problema que hace que se filtre tanto hacia los varones. Eso. Sí, eh, bueno, a ver. Asumo que dicen Linux para generalizar. Sí, no, cuando decimos Linux, en realidad GNU Linux, ¿no? Cuando decimos, pero está. Yo siempre digo Linux sabiendo que es GNU Linux, ¿no? Pero... No sé. Eh... Yo no utilizo la palabra GNU nunca, porque ta, tengo un tema especial con eso. Pero se entiende lo de Nico, perfectamente. Bueno. No, no, yo sí, yo siempre que digo Linux, en realidad GNU Linux. Porque si no, estaría hablando solo del kernel, ¿no? Que Linux es eso, un kernel, ¿no? nada más. Exacto, exacto. Entonces, bueno. Y también solo con un kernel es como que no haces nada Ahí tenés no. que empezar a reemplazar las cosas de GNU Pero yendo a buscar en otros lados, ¿no? Como por ejemplo, vos oh, podés usar Busybox, ¿no? Que no es GNU, pero ya no es Linux Es otra cosa, ahí se lo estás mezclando a Linux O sea, Linux solo, solo, solo es como que no es un sistema operativo completo Precisás otras cosas O agarrás GNU o salís a buscar en otros lados, ¿no? Si no, Mirá, yo me, me gustaría comentarte algo, Nico Si, si es posible sí. Yo eh, No sé si querés leer algo del chat O si puedo, puedo me echar un comentario no, ahí no, no, dale, dale. De algo que me pasó Porque a, vi un comentario ahí que dice eh, ¿Qué opinan de las distros Que recomienda GNU en su página? A, ahí, a, a eso voy ah, la distros Las limpias. distros puramente Las puramente GNU son 10 O 11 Los 440 restos del Linux que hay No están considerados GNU entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo, quise usar Ethertix una vez, que es tremenda distro, re linda, viene súper bien configurada, es argentina para radios online. Quise hacer una radio en línea y metí Ethertix. En una máquina donde lo instalé, donde me hubiera gustado correrlo, que es esta de donde estoy ahora, donde estamos conectados con Nico y con todos ustedes, no arrancó el sistema. Directamente no arrancó, quedaba pantalla negra. Hice un montón de cosas, no logré arrancar. Lo instalé en la laptop y no andaba ni el audio ni el wifi Entonces, ahí viene el tema del GNU. Cuanto más cerca estemos de GNU, es mejor para mí. Sí, pero no claro. nos puede nublar la cabeza y decir, tengo que ser un purista GNU porque si no, vas a terminar viendo. ¿Qué hardware vas a usar? Pero todo el hardware. qué wifi ¿Qué tarjeta de red? ¿Qué tarjeta de audio? ¿Qué tarjeta de video? ¿Qué procesador? ¿Qué placa? ¿Qué todo? ¿Qué impresora? Para después instalar un sistema GNU de esos 10 que recomienda la free software foundation esa es mi opinión personal ojo que no quiero tener a Nico con nada no, no, no pretendo bien. que esté de acuerdo espero lo que vos decís sí tiene sentido pero igual es GNU Linux lo que pasa es que GNU Linux más otras cosas privativas tenés porque por ejemplo esas distribuciones como hasta sí. hasta Ubuntu sí, por exacto. ejemplo está hasta Ubuntu por ponerte un ejemplo usa cosas de GNU entonces es GNU Linux Porque tiene un montón de cosas sí. Por ejemplo, ¿cuál es, es el compilador de C que usa Ubuntu? Sí, es? de acuerdo, Nico Pero si ¿El le preguntas a Stalman te va a decir que un, un, Una ah, mota sí. de polvo no GNU Transforma todo el sistema en no GNU Ah, claro Y, y tiene, tiene sentido lo que dice el tipo Tiene razón Por eso yo no, no hablo de GNU Pero sí, es una exageración ¿no? Estamos hablando de un extremo en ese caso Entiendo y está, estoy de acuerdo también Claro, es que para mí las distribuciones que no son 100% libre, bueno, sí tienen GNU, pero no es eh, solamente GNU y no es una distribución claro. libre. Es GNU Exacto. contaminado, vamos a decir. Al 98% o al 90%, sí, claro. Sí, al 90% si querés, no ¿sí? ¿entendés? Sí, sí. Y para mí lo principal ¿tá? es el compilador de C, ¿no? que la mayoría de las veces es Glib que es de GNU. Claro. ¿no? Entonces, vale. todos los programas están compilados en eso, ¿no? O sea, todos los que son. O sea, to, todos los que son en C o que tienen un pedacito de C, nada más, por lo menos, ya usan ese compilador. Entonces, eso ya hace que el sistema use GNU. Solo por eso. Y sin decirte, no sé, otros cientos o miles de programas que son de GNU, que están en Ubuntu o en cualquier distro. Pero no, son, no son puramente GNU. ¿entendés? Está contaminado, pero bueno, está. Yo no uso Contaminado el, el, el, el sistema para mí, porque los programas claro. sí son 100% GNU. Si vos instalas GIMP in, en Windows, por ejemplo, bueno, estás GNUizando a Windows sí. para que se entienda mejor. Este, yo, yo lo hago eso. Hago la, esa práctica se llama de Bloating. Vos sacás todo lo, todo lo que podés sustituir, eh, lo sustituís por software libre. Y eso está genial. Entonces vas poniendo algo GNU dentro de un sistema operativo cerrado. Lo mismo pasa con Windows, que es mayormente. Con Linux, perdón, que es mayormente GNU. Y puede tener alguna motita de polvo no GNU, porque algún driver, si no, no, no te funciona, no sé qué. Entonces se precisa una cosa de código cerrado. O instalás, no sé, Wine. Y adentro de Wine instalaste Windows XP. Y ya no es todo GNU. Pero claro. bueno, nada. Se trata de, de que alcance su mayoría, por lo menos, ¿no? Su enorme mayoría, el componente GNU. Sí. Mira, justo quería leer unos comentarios. Acá Cingo dice: La educación sí, sí, con Windows siempre tiene la culpa de todo. Y creo que es verdad, ¿no? Por supuesto. Siempre te sí. mete, o sea, creo que, el, como dice Richard Stallman, no las escuelas deben enseñar software libre. Si no, al claro final sí. solo te enseñan a usar software privativo y después, cuando creces, vas a trabajar en una empresa que usa Windows, por ejemplo, porque es lo que te enseñaron y lo que todo el mundo sabe usar. Porque la educación eso te enseña mismo. eso, a que tenés que usar software privativo. ¿Entendés? Y porque. Y aparte genera dependencia, como dice Stallman también. Porque claro. después, si yo en mis clases enseño a usar el Office estoy obligando a que los chiclines lo bajen y lo pirateen, o que vayan y paguen, ¿por qué? Yo enseño con LibreOffice, después si ellos quieren aplicarlo en otro lado, que lo hagan, pero claro. yo enseño con LibreOffice, ya está. No, aparte del software libre, lo bueno es que podés ir a cualquier sistema, así sea en Windows, por claro, ejemplo. Claro. ¿no? Ah, precisás usar GIMP, bueno, lo tenés en Mac, lo tenés en, en Windows, en Linux, no dependés de un sistema. ¿Tenés cosas que, Exacto. ah, precisás, eh, yo qué sé, eh, Photoshop o Microsoft sí, una cosa GIMP, de ador, no, Microsoft porque, pues, sí, Office, de Claro, ahí claro. Ah, tenés que solamente usar Windows, te desatado, o a Mac, de repente, ¿no? Y ya está. ¿Por qué? ¿Tenés? Y LibreOffice está hasta en BCD o en cualquier sistema. Mañana inventan otro sistema operativo cualquiera, así si de cero. No, cualquiera. Sí. Y LibreOffice ah. va a estar ahí. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque es Libre. Sí. Porque sí, tenés el código, lo compilás, lo adaptás y ya está. Aunque no sea oficial, alguien lo va a hacer. Y, claro, si nadie, comunitario. Si, sí, y si nadie lo hace hasta vos mismo, si tenés los conocimientos lo podés hacer, pero es muy probable nadie. alguien ya lo hizo antes que vos ¿entendés? Porque, porque el software libre es así, y hay gente que me dice el software libre no me importa porque yo nunca voy a revisar el código y no entiendo nada pero no es por eso, es justamente mucho por más esto, allá de por, por, porque está en todos lados no te ata, no, no te dice ah, solo puedo jugar en eh, jugar en Windows, por ejemplo a tal juego que es solo para Windows no Tener lo mismo con el Photoshop o lo que sea, o cualquier programa. Siempre digo Office y Photoshop porque es lo primero que se me viene a la cabeza y lo que siempre me comentan, ¿no? Esos dos programas. Totalmente. Totalmente. Porque así como ese hay un montón, ¿no? O hay gente que me dice, ah, preciso usar Rufus, que nunca lo usé, ¿no? Y pues en Linux tenés 400.000 programas que hacen lo mismo. Pasa que es lo que sabes usar. Claro. Yo entiendo eso. Sí. Pero en cuanto aprende a usar otra cosa, y... Bueno, empieza a usar eso también. O sea, partamos de la base que no hay por qué usar Linux, ni Rufus ni, ni, ni nada. Eh, el tema es un, claro. una cuestión de filosofía, ¿no? Si, si estás con la filosofía esta, bueno, trata de usar software libre y demás. Eh, y si comprendés las bondades del software libre, trata de arrimarte un poquito a ver, a ver qué onda, porque hay miles de, de, de grupos que están dispuestos a ayudar siempre, ¿no? Hay gente que honorariamente y voluntariamente siempre está ahí dando una mano y demás. Entonces es fácil acercarse al software libre. Claro. ¿Cómo eh, bueno, está? mira, leemos los últimos comentarios. Ya vamos terminando el directito, me parece, ¿está? Claro, claro. El claro, directito, Nico. la verdad, se me pasó volando. ¿tá? Ya pasaron <risa> dos horas <risa> prácticamente. Notable. Sí, Eso la conversación se está buenísima, pero está, los seguidores ya saben ¿no? que ando con energía solar. El sol ya se está yendo acá, acá ya son las seis, seis en punto ahora. Entonces no, no puedo abusar, ¿no? Pues toda la máquina acá con el bien, inversor. Nico, bien. bien. Bueno, mira, justo acá. Ah, me perdí el comentario. Bueno. A ver, voy a revisar de vuelta A ver si lo encuentro Windows es una backdoor decorada por un sistema operativo Diego Rivero, sí, aguante Acá dice MSS Dice System D más Wayland es el futuro en Linux Para mí no Porque por ejemplo con Wayland eh, Ahí va. Está muy verde todavía Y por más que digan Ah, es el futuro, lo que pasa es que todavía está verde Pero va a mejorar, no sé qué Eso dijeron sobre MIR MIR fue el, el servicio gráfico Otra. De Canonical, funcionaba mal sí, Como Wayland no Otra era 100% Antimenta. compatible Con todo, terminó muriendo eh, no, te, no te digo que Wayland va a morir Tampoco así, pero Yo qué sé, para mí Va por mal camino me parece Wayland ¿Entendés? Tampoco te voy a decir, ah X11 mejor Pero bueno, X11 funciona ¿Entendés? Y, y si es posible que cambie Con el tiempo, es lo que yo creo no, y ahora que, bueno, eh, Lennart Poetering, que es el creador de Systemd, ¿no? ahora está trabajando en, en Microsoft antes, antes trabajaba en Red Hat y por eso Red Hat y Fedora fueron las primeras distribuciones en incorporarlo en el 2011 eh, Bueno, ahora no sé qué va a pasar con Systemd, o sea, no sé quién es que lo mantiene ¿Será Lennart Poetering? Ahí yo no estoy muy al tanto de eso, pero yo creo que no Yo creo que ahora a Linux no le importa <risa> Exactamente Ahora está trabajando en la competencia, yo qué sé. Entonces, no sé. Para mí sería raro, ¿no? Que esté trabajando a dos puntas. ¿No? O sea, trabajando no. gratis además para mantener Sistende o algo así. Claro que lo puede mantener otro de repente, algún empleado de Red Hat o yo qué sé. Si entonces, se fue, no sé. A ver, la típica del laburante. Si se fue bien del laburo donde estaba, entonces puede llegar a aportar algo más. Si se fue mal, bueno, habrá otro que habrá agarrado la posta y... listo. Y... Pero son 50.000 litros que agarran la, la, la posta. Sí, mira, justo acá cinco dice Cuando salí de la ventana me di cuenta de mi ignorancia Pero eso me motivó a seguir aprendiendo Excelente 5 para mí es una re capa Así que bueno, estoy leyendo nada más los últimos A ver, Ubuntu tendrá un sistema inmutable con solo snaps Sí ha. No, yo sí. creo que sí Ojalá Ojalá Sí pero Me encantaría yo, que tuvieras hijo con Unity. Hay una cosa que vengo diciendo hace tiempo y es que Ubuntu para mí, o sea, viste que ahora le quitó el soporte a Flatpak, ¿no? Para que sea cada vez más snaps a la fuerza, ¿no? Cada vez más canonical. Sí. No sé si viste, o sea, no sé si vos compilás kernels o algo, pero en la parte de empaquetado de kernels ya te aparece la opción de snap. ¿Entendés? Ah. Entonces yo digo, ¿por qué está ahí? Y obviamente Ubuntu algún día lo va a empaquetar en SNAP. Y va a venir el kernel en el SNAP. Si sí, no, sí. no está ahí al pedo. ¿Entendés? Por algo está. Y yo creo ¿tá? que algún día sí va a pasar eso. Y además creo que un día Ubuntu se va a deshacer de, de los paquetes DEB. Para mí un día va a ser 100% SNAP. Y va a ser así 100% estilo inmutable. Todo en contenedores y todo así. Y bueno... Ta, es la visión que ellos tienen y le, lo vienen así implementando y forzando desde hace tiempo y cada vez apuestan más a eso y un día creo que va a ser una realidad para mí es cada es vez posible. peor eso pero bueno es, ¿Sí? es lo que ellos sí. quieren pero bueno está y para eso está linux mint que básicamente arregla todo eso ¿no? linux Mint directamente tiene bloqueado los snaps ¿tiene? Y ya se quejaron varias veces de que no les gusta cómo Ubuntu está haciendo las cosas. Lo cual es medio hipócrita reclamar que no te gusta lo que el otro hace. Si no te gusta... Además bueno, no cuando, cuando evolucionás desde ahí, cuando haces un doble hop, un doble salto. Sí, claro. Y eh, es por eso digamos. también que yo creo que Linux Mint está haciendo ahora su base Debian. Tener Linux Mint Debian Edition. ¿Por qué? O Siempre sea, tuvieron eso, esa carta bajo la manga por sí, las dudas. Solo en Cinnamon. Yo creo que se está preparando para que cuando Ubuntu ya no les guste para nada y sea puro Snap. La tienen claro. Van a decir, chau Ubuntu, vamos a hacer solo sí. base Debian. Entonces yo creo Hace que, mil que están en eso y la tienen clarísima los sí, tipos. Yo los, los felicito. Sí, y Linux Mint es una distribución que yo la recomiendo mucho. Muchas veces ya la recomendé y lo sigo recomendando. Sí. Y más la base Debian. Exacto. Me parece mejor. Es una buena distro para arrancar, realmente. sí. Así que, bueno, mira, vamos locos, dicen. Uh -huh. Y bueno, Cinco dice, me tengo que ir a trabajar, ya me suscribí al canal invitado. Muy interesante la charla, como siempre. Gracias, Cinco. Muchas gracias. Y nosotros Muchas también, gracias. ya vamos terminando, ya pasamos de las dos horas. ¿Querés decir algo más, Hugo? Sí, agradecerte a vos públicamente, eh, más allá de las conversaciones nuestras, por darle una mano al canal, bueno, gracias, por Lucas. tu solidaridad, porque... Falta más solidaridad entre gente hispanoparlante, me parece. Entre gringos es mucho más fácil, no sé, o por lo menos me parece a mí así. Esa cosa del ego no está acá, ni, ni, ni, ni tuya ni mía. Está Juanjo también ahí, mirando todos los comentarios y siguiendo el... Nada, me, que me gusta mucho la interacción entre, entre gente linuxera eh, latinoamericana, hispana, etcétera. Y gracias, agradecerte a vos y a toda la comunidad de Locos por Linux, solamente eso nomás. Bueno, gracias Hugo, la verdad que sos un capo, y para los que bien, de bien. repente llegaron ahora o no vieron, en el chat está fijado el link al canal de Entropía Binaria, que es el canal de Hugo, que es un canal Linuxero gracias, muy bueno, amigo. así que Muchas vayan gracias. ahí a, a suscribirse, dejar like y, y hacerle el aguante, que la verdad se lo merece porque gracias, ya se dieron cuenta que es un re capo y sabe un montón de Linux, eh, bueno, si tuviera energía infinita me quedaba igual hasta, no sé, un, do, dos horas más hablando acá porque el tema está reinteresante. Así que no sé, a ver a, a los que están ahí en el chat, ¿qué les pareció este directito? ¿Estuvo entretenido? ¿Estuvo bueno? Pues esta vez, viste, cuando me pongo a hablar con alguien ya el chat medio que se me escapa y no, no lo llego a leer todo. Mm, me ha pasado también. Eh, los Linuxeros Unidos jamás serán vencidos, dice. De Qué grande, claro, gracias bueno. Ferran. Lo felicito, bien, bien, bien, bien. gente por el vivo. Excelente. Así que bueno, locos. Ahora sí, vamos Se a terminar va a repetir. el directito acá. Vayan ahí a suscribirse, que está muy bueno el canal. Muchas gracias a todos. Son todos unos mega hiper recapos. Y nos vemos en el próximo video, próximo directito, próximo lo que sea. Así que, chau. Gracias, gente. Que pasen lindo.